Muy buenas noches, Robianos. Una, había cuando yo era pequeño una canción Bueno, pero no tan pequeño La sacó Steam Que decía mensaje en una botella Decía, mando un SS al mundo SOS al mundo Dentro de una botella Mensaje tal eso pues para mí fue el resumen de la conet Entera Después de estos días que lo hemos dejado ahí Tal, fue Por favor, necesitamos ayuda a Venir, ayudarnos a construir Lo que solo no podemos Nos hemos dejado toda la pasta No nos queda nada Estamos secos Hemos tenido que subir el precio de todo Y aún así no nos salen las cuentas Esta noche... Muy buenas por venir y elegirnos para daros una vuelta por el metaverso con nosotros eh, vamos a darle también un poco de filosofía al tema por eso ha venido Gaby que se ha currado toda la con todas las noticias junto con Ramón claro mientras Julio y yo estábamos eh, aquí en pantalla ellos estaban por detrás Pico y Pala haciendo que todo estuviera correctamente escrito Pico no Pico no no digas pico, Calla, que estamos hablando de meta. Es verdad, peta, peta, peta. Bueno, hoy hablaremos de meta, de pico y de todo lo que se precie, porque ya sabéis que durante la semana ocurren muchas más cosas de las que parecen a priori que os cuentan los demás, porque aquí hemos venido a hablar de cosas, aunque sean pequeñas. Todo el mundo del metaverso tiene su derecho a que se le hable un poquito de él. Muy buena Gaby, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues nada, aquí, que me habéis sacado del banquillo, yo encantado de estar aquí el domingo con vosotros y más en una semana como esta que se acumulan las noticias, vamos, en carretilla. Hay claro, que traerlas, una tras otra, otra. otra. Ya ves tú. Eh, y aún ahora hay más, dejado, y aún ¿no? hay más. Le hemos dejado que descanse a Julio, que el hombre ya parecía a Ferreras. Ya aquí 17 horas en directo, nos hemos tirado los manos días. ¿Y qué tal, Ramón? Buenas, pues, bueno, como decías tú antes de empezar, que estaba ya cansado de la CONED, pero es verdad que Gaby y yo, es verdad que también estamos cansados pero no hemos hablado con vosotros sobre la CONED y creo que la verdad es que la mayoría de noticias que traemos hoy son de la CONED, porque tampoco es que hayan ocurrido muchas muchas cosas fuera de la Conet, no esta semana. Mm, mm. O quizás te equivocado, ahora lo veremos. <risa> yo qué sé, a mí si me, si me traes, o sea, si me dejarais yo o sea, hablo sí. de todo menos de la CONED, pero... Vale. Yo, si os pudiera enseñar una cosa, tengo ahora mismo 23 noticias pendientes de escribir, que no tienen nada que ver con la coneja, que, no que, que no han cabido, o sea, que no han cabido pues, pues, Dí que sí, bueno, sea como sea, hay que, hablar de, hay que hablar de todo y es verdad que la actualidad manda y en la actualidad ha ocurrido muchas cosas, esta semana se junta todo, no Meta, Pico y la madre de, de todos a la vez bueno, bueno, pues, Y la semana que viene es la, la AUE de Lisboa me que cago, habrá más nos vacaciones Si alguno de vosotros Robbie, nos quiere venir aquí y presentar esto, no cedo porque ya no voy a salir aquí con la familia Con el niño, con la cabra, con el. Claro, y más pico, ¿eh? Sí. Más pico, que tiene 6 pico, 4 pro que llega la semana que viene el anuncio, por lo menos. No sabemos si se lanza, ya veremos. A ver. Claro, pues me, me están dando a mí unas ganas De ir a Lisboa Que hace que no estoy hace unos años Hombre, eso sí que molaría Hacer estos programas desde allí Pues yo os digo que eso molaría más Hacerlo aquí en cerrado, En estas cuatro paredes Como siempre Eso... Vamos a dejar de quejarnos, que han pasado muchas cosas, nos ponemos a la izquierda y empezamos a hablar de, de lo que mola. Yo esta vez no sé de lo que va. De, de, porque no, la última vez empezamos con unos titulares dados la vuelta. Yo sí que me, me pide el cuerpo empezar por titulares, pero como soy un mandado, sí. lo que. Sí, no, yo, yo sé que como hoy está Gaby aquí, sé que. Vamos a, a tardar lo que hay que tardar y, y vamos a hacer las cosas. Bien, bueno, empezamos, empezamos con los titulares. Lo más eh, importante que ha ocurrido durante toda la semana, en azul tenéis los que vamos a meternos a saco con ellos y los que no están en azul son que son cosas que se pueden resumir. Y luego una relación pequeñita de cosas que no están fuera de guión y ya correcto, enchufamos otra vez ahí, que si pico, que si meta, que si chupar. Bueno. Correcto. Quest Pro a la venta el 25 de octubre por 1.800 euros. Meta explica la compleja áctica avanzada de los mandos Top Pro. Meta Quest 3 se lanzaría a finales de 2023 y su precio será de entre 300 y 500 dólares. Los pedidos de, de Pico 4 sobrepasan las expectativas y habrá retraso en sus entregas. Eh... Next. Next, next. Next, porque luego en azul, azul luego. Es verdad, es verdad, azul luego. azul next. Meta quiere tres estudios más, camuflaje, armatur, Twisted Pieces, luego lo vamos a comentar. Sí. Y luego ahora sí que tenemos aquí tres rápidas de aplicaciones que llegan a Quest 2 y a Quest Pro como realidad mixta, Quest 2 blanco y negro, ya sabéis, y Quest Pro a color. Demeo, Cubis, Arqueo, Gravity Love, también la de Word, que es este Google, Google Earth en multijugador, digamos. Y aquí tenéis la de realidad y, mixta y, de Demeo, y, que el dado se cae fuera... De... Que han ido anunciando, sí. eh, Putin Places, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas se van a apuntar a, a la realidad mixta Pero una pregunta, ¿esto lo haces con Quest Pro? ¿Has visto como que el, dedo, el dado al suelo para que te sí. tengas que agachar? Vale, pero, pero, <risa> que, pero digo que esto, que esto es Quest que, que es Pro. No es, Eso es no, Quest Pro, sí. Claro. Vale. vale. Bueno. Sí, sí, porque no sé, está a color, claro. Como vamos a hacer una es, de... eh... quién se ha comprado Quest Pro, <risa> que puede ser Uno, 0 mm. o ninguno. No, o sea... Venga, aquí que en el chat, ¿alguien ha precomprado Quest Pro? Sí. Ponernos ahí. Alguien que ha precomprado, pero que lo ha precomprado, y a ver cómo os digo. Y no os lo toméis a mal, ¿eh? <risa> eh. ¿Quién lo ha comprado para jugarlo con ellos? ¿Para utilizarlo? ¿O quién lo ha comprado? Porque tiene un canal de YouTube que es muy lícito y va a hacer unos vídeos y luego lo va a devolver. Vale, o sea, es, es por diferenciar el uso, porque ¿verdad? es para diferenciar el uso ¿quién lo va a utilizar? porque yo quiero conocer a gente que lo vaya a utilizar pues, No gente que vaya a hacer un poco el cachondeo con él y luego devolverlo pues eh, uno, uno yo ni eh, de broma, otro a mí, a mí me está tentando a ti te está te está tentando pero ¿quién? el demonio te está tentando yo, eh? yo, <risa> yo Rogis dice que yo así Joder, ¿cómo Que no, bien? bromea, va, bromea, bromea, bromea. Vale, vale. Nein, Nein, no, si es Nein en, Alemán de, en Alemania se siguen sin poder comprar las Cues, vale. ¿eh? Hay uno que sí, que sí, que sí Que la va a tener, hay un Robiano que la va a tener Todavía no tenemos el nombre mm. Pero hay un Robiano que se ha dejado eh, eh, Va a tener las El cuello Y un bono para el fisio casi Porque, porque me cago en la mar, sois unos pedazos De mega profesionales. luego hablamos Cuando nos den los datos que los están vale. recopilando Ahí. Hay dos o tres que os habéis Aul. puesto Muy en serio, ¿eh? Joder. Aure Puerta Martín las era, ha pillado, era. las cuesta, pero porque es desarrollador? Alberto sí. Alberto lo ha comprado. Que el Telegram lo lleva diciendo ya a tiempo. Alberto también, van dos. Madre. Eh, muy bien. Instrumentos, pues, claro dos. Sí. Dos robianos. Claro que sí, por lo es que menos. ahora sí, sí, que hacer una entrevista in situ. Y habrá que ir como, <ríe> como Palmer ahí a tu casa con el micrófono. A decir, ¿qué tal? Porque va a ser más raro que el unicornio verde. O sea. Bien, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a seguir. Vamos a seguir. Eh, que estábamos hablando pues eso? De ritmo, Después de ¿todo? esas aplicaciones, otra que salió aparte de Demeo, pues Resolution Game, también mostró un poco una prueba de concepto. Que, que aquí lo veis, es un shooter en el, de textos compartidos multijugador, Pues para jugar en la oficina, ¿no? ¿Quién no va a jugar en la oficina? Como saben aquí, <ríe> y funcionan para Quest 2 y Quest Pro. Quest 2, como decimos, en blanco y negro lo que son los, el entorno uh -huh. y Quest Pro a color, porque eso, los objetos virtuales son a color en los dos, en Quest 2 y en Pro, ¿vale? Porque es, el, es la VR, la mezcla que hace. Y se llama Hombre, mira, yo, si, si se puede matar al jefe, me compro las Quest Pro. <risa> Tú llegas a la oficina y ves eso y deben venga, anda. Ya, nos, nos han le, echado todos a la calle. Interesante de, de, de le, lo interesante de esto es, como hablaban en otra conferencia, lo de los, los spatial ancor las ancladas espaciales compartidas. Que esto es algo que vimos en una Conet hace años, que salían con marcadores, ¿os acordáis? Puestos ahí como are, la arena escale esta, que os acordáis que hablaban. Pues digo, yo lo veo como una evolución, ¿no? Y, y esto tiene, es de interés, por ejemplo, para arcade y cosas así o algo más local. Que uh -huh. esto lo puedas hacer, yo que sé, en un garaje, en algún sitio, ¿no? Porque en la calle, uh -huh. pues para la calle tampoco. Igual esto que puesto. Eh. Esto es raro. Yo entro, entro, en, entro en cualquier sitio. Tú te imaginas, esto llegará, ¿eh? Robianos, esto sí, esto es Ready Player. Bueno, tú entrarás en un garito y el garito no habrá música porque todo el mundo lo escuchará a tal, no habrá luces porque todo el mundo la tendrá en el visor y todo el mundo irá con visor puesto, o sea, esto, esto es un bar las la, la, la, la Sile, la la Sile. la silent disco la silent disco que ya hay en los festivales pues eso claro, las silent disco, pues la silent eh, yo qué sé yo que metaverso, que sé. claro, esto tú solo verás en los avatares, eso sí, cuando te quites las gafas dirá, madre del dios Madre, me, me, me voy, me voy, ¿con quién estoy hablando? Pero mientras tenga la gafas puestas, este es el futuro, esta, esta es la mejor imagen, el mejor resumen de lo que nos viene. Pues están desarrollándolo y todavía no tiene fecha, Spatial Ops, Spatial Ops. Luego Virtual Desktop ya ha salido para pico, ¿vale? Oscar, ¿quieres compartir uh -huh. algo eh, quiero compartir cosas, pero que no puedo, porque me lo he ido. Iba a hacer unos pantallas dos hoy y ha desaparecido. La, de, de, se lo he a Ramón. Digo, tenemos algo con pico. Lo teníamos en las pico y de repente las he encendido y me dice, no las has comprado. Digo, pero ¿cómo? Si no, si no la había dado para probarla, no la voy a comprar. Eh, en cualquier caso, no lo tenemos, pero Pero, eh, estaba buscando por aquí alguna foto y no tengo ninguna foto. Yo creo que tenía una foto por aquí, sí, para, para, para poner Son 20 hasta. euros lo que cuesta. Son, son 20 euros. Uh -huh pero funciona, funciona muy bien. A ver, ya sabéis, todos los que utilizáis Virtual Desktop, mola un puñado el que esté el servicio corriendo en Windows, arrancas el visor, ¡pa! Y lo tienes ahí, no tienes que estar con las herramientas internas que tienen esta gente y tal, y encima se ve de escándalo y tienen las tres funciones para la 4.90. O sea que si además de tener pasta os sobra, pues yo podría tenerlo, pero tengo que invertirlo en la educación de mi hijo. Pero si nos, si te sobra, además de tenerla, te puedes comprar una 4090 y según Godin le puede dar ahí un botón y se ve aquello como Los Ángeles, o sea, debe ser mejor que el DisplayPort eh, llega antes, o sea es cuántico ¿no? O sea, eso no lo he probado porque le he dado un botón y se me ha cuajado entonces eh, luego lo, lo he vuelto a hacer y ya no iba y ya la aplicación me decía que tenía que comprarla entonces no sé si es que tocaba algo que no debía pero haremos un directo con Virtual Desktop y de hecho vamos a hablar con una persona también muy importante para que nos diga y, no, y vamos a hablar un día de bit rates versus resolución que es algo que nos trae de cabeza uh. a todos. cuánta resolución a partir de cuánta resolución merece el bitrate, a partir de cuánto estamos haciendo el canelo a partir de cuándo estamos metiéndole un tubo así algo que se va a ver igual hagas lo que hagas no, eso es muy importante pues vamos a hablar con alguien eh, ah por cierto ya que estamos diciendo esto y así si no lo quitamos encima eh, hemos hablado esta semana, esta semana vais a tener un, un este con eh, tenemos aquí un lo, lo vamos a, o sea lo, va, va a salir publicado esta semana seguro, eh, hemos hablado con este hombre Benito, super majo Benito Milano, fisioterapeuta y osteópata de la selección española de fútbol de la masculina y de la femenina y nos hemos llevado, si veis aquí, todos los visores uno detrás de otro, cada cual más grande y el tío se los ha puesto y ha estado probando y nos está explicando, es César, los músculos y los pesos y el reparto y lo importante que es y tal. Y tal. Un, yo creo que es un vídeo muy interesante, ¿no? además con alguien que, que es todo. Claro, no vas a discutir con él. No me sé, cuñado. Este tío vive, o sea, es una figura mundial. Soy yo o escucho más el teclado de Gaby que a ti. El teclado, sí, porque le está dando con ganas, está cabreado, le está poniendo a alguien. No, no, que, que, que, que no tengo el de goma si tengo puesto el teclado mecánico y es muy ruidoso. Ya procuraré escribir poco. Bueno, venga, pues vamos. Lo ¿Es que me no, está bueno. haciendo gracia, venga. Aquí de disponibles para pico, ya lo hemos hablado. Y terminamos con. Siguiente. Siguiente. Sí, Marvel. Iron Man VR de Patreon VR a Meta Quest 2, esta es una de las cosas de la conet que no, no nos esperábamos la verdad, luego lo comentamos luego tenemos más Zombies, Santos y Pecadores el 1 de diciembre, con el estreno del de capítulo 2 de The Walking Dead, Sign and Signers Retribution retribución. bueno, vimos un trailer ya sabíamos un poco cuál eran las novedades, como, como dicen que volvemos a Nueva Orleans seguimos siendo turistas, es como una continuación eh, infectado de, de caminantes zombies y facciones enemigas bueno. y aparece el, el hombre del hacha el Axeman sí. que nos perseguirá un poco como, como decías tú Gaby en la noticia como en Resident como Evil Nemesis, de... en Nemesis de... exacto sí. Ah. Sí, sí. O, bueno, en el 2 también sale sí. un bicharraco que te persigue por la comisaría y pues igual, no me acuerdo el nombre que tenía este pero pero sí el Nicker, sí. el... el de la lengua larga esta pero el Nemesis era más no, pero pesado. Yo... no había en la comisaría de Resident Evil 2 también otro grande Vale, eh, así. y otra de las novedades es lo de la tienda hasta de empeño donde podremos comprar cositas y, y hacer ver, las Rick. tareas de la misión ser, no Rick, parece y mal, salir porque... bah, y salir de noche también no solo de día como en el primero sino de noche son cositas que, que veremos y, y bueno luego hablamos de Bemuth que viene después porque también es de Skydance aunque tampoco haya mucho que hablar pero bueno 1 de diciembre, en teoría para todas las plataformas, aunque aquí se anunció para Quest 2 y Rift S, pero en teoría es para todas las plataformas, menos PlayStation VR 2, lógicamente, porque como sabéis sale el año que viene. Y otro de los juegos que seguramente a lo mejor a muchos, en mi caso por ejemplo, no me llama nada, como es Among Us, pero estoy seguro de que llamará la atención a mucha gente por el tema de, de YouTube y todo esto de, de enseñarlo jugando. ¿no? De, de, hecho, de hecho, está ya en precompra y se ha colocado como uno de los juegos más vendidos esta semana en la tienda de jueces. ¿eh? Así que a monjas tiene mucho, mucho tirón, mucho, pero muchísimo. Sí, hemos hablado, hemos hablado ya bastante de ello. Hace falta probarlo de verdad, hace falta queda, hacer una quedada entre todos y matarnos allí, ¿no? Y, y mentir como bellacos ¿Has sido tú? Pues no. Mínimo cuatro personas y un máximo de diez personas jugando. Ya sabéis que en primera persona. Y bueno, si no conocéis a Mogas, pues es que no no estáis en este, no estáis en este <ríe> planeta. <ríe> a ver. Eh, sigue sigue un momento que estoy aquí terminando, terminando porque ya no, tenemos, es que... tenemos ganador, tenemos sí. ganador y ¿Ah, aquí... ya lo tenemos, vale, sí. vale. Entonces estoy, estoy bueno, bueno, que eso que, el... que a no sé. tiene que, que inf... bueno, es que no sé complicarlo. Hay alguien que que van matando a otros, ¿no? y pues vas saboteando A, a, la... a estás en una, nave, en una nave espacial y se supone que todos sois buenos compañeros y estáis ahí pues arreglando las cositas pero hay uno que es un traidor que está infiltrado y que está saboteando las cosas entonces uno es el saboteador y los otros tienen que descubrir quién es y el saboteador pues tiene que acabar con todos los demás y que no le descubran ¿Eh? es como el juego del asesino que jugaba yo de pequeño en las casas de mis primos en el pueblo <risa> Pues 10 euros que vale la precompra El 10 de noviembre Pues parece como dices tú Gaby Que va a ser un éxito Como ya lo es la sí, versión sí. plana Bueno, ¿Mm? eh, hago un inciso porque tenemos ganador. Sí. Tenemos ganador. Tenemos ¡Ay, ya. Tenemos ganador. ¡Eh! Soy yo, soy yo, soy yo. ¡Eh! Gaby va a ser que no. Gaby va a ser que. Ganador no. No. del campeonato de Bifur. Bueno, yo no he participado, yo no he participado porque he sido beta tester del juego, con lo cual me sabía todos los truquillos y he estado más callado que una zapatilla. Ya. Yeah. Bueno, pues vamos allá. En 3-2-1, eh, veréis aquí la lista de los tres primeros, los tres primeros con el ganador. 3-2-1 y el ganador de la primera Liga Super Player, el primer campeonato eh, real o virtual que se hace en el mundo, ha sido Carlos hard Carlos K. Hart con 212.400 puntos. Segundo, muy bien jugado, SAC 4K, 205.400. 900 y Héctor Ram con 201.500. Espectacular. Y lo tenemos que decir, espectacular. Conocemos Total. conocemos <risa> los que hemos trabajado en el juego, conocemos cómo está hecho por detrás y os puedo decir que llegar a esas puntuaciones es de enfermos <risa> mentales, eh, directamente. O sea, no hay una manera de decirlo. creo es, es, O sea, es flipante. O sea, eh, creo que tenemos eh, al ganador en el, en directo de Charles Spice dice, soy yo, soy yo Estoy tan ilusionado como tenso De la presión de no saber si va a ganar hasta el último minuto la virgen Pues enhorabuena Charles Spice Sale el gordo y estás ahí Es en verdad, porque en lo, lo que publicamos el viernes Que estaba actualizado la última, Que está en la web todavía colgado la foto El primero no era Carlos era otra persona, no recuerdo ahora mismo. Estaba, bueno, pues, estaba reñidísima, ha, ha estado reñido, ahora ahí reñido, ahí. ¿eh? Parecía claro. que SAC cuatro. Enhorabuena, un aplauso desde aquí. Te ha dejado el cuello, te ha abandonado la familia, solo vas a tener las Quest Pro en tu vida, pero ha merecido la pena, di que sí. Lo que no sabes es que después de la Quest Pro te tienes que hacer el análisis, ¿vale? Yo no voy a hacer el análisis, ya te lo haces tú, te paso la plantilla y tienes que tirarte dos semanas haciendo el análisis, midiendo el FOB y midiendo esas cosas. Hombre, es broma, como comprendido de un juego en el que hemos estado implicados no deberíamos ser nosotros quien haga el análisis aparte que sigue estando en, en digamos en fase beta en acceso anticipado no es el juego definitivo y en claro, principio claro. no solemos hacer juegos en real virtual de, de juegos que están eh, bueno pues podríamos hacer unas primeras impresiones pero me daría un poquito de vergüenza estar hablando de una cosa en la que mínimamente estaba implicado no voy a decir que, que, más, que es el peor juego del mundo lógicamente tampoco le pondría un 10 porque hay algo que mejorar claro pero yo bueno, creo que el análisis no, no, lo hagáis. ¿Qué te, te voy a sacar Venga, vamos. Eso, eso, que, Carlos, que hagáis el análisis vosotros. Es. Carlos Cajar, eh, 212.400 puntazos. Eh, yo Madre creo que ya. lo máximo que había hecho estaba en 75.000 y, y decía esto ya es imposible. Cuando vi la puntuación que estabais haciendo, tiré la toalla directamente. Eh, y, y fíjate que sabemos cómo funcionan las cosas por detrás. O sea que enhorabuena, os lo habéis currado, ha sido un honor y espero que todos vosotros hayáis disfrutado. Eh, ya hablaremos, ya hablaremos porque vienen muchas cosas y se pueden organizar muchas cosas porque yo creo que el juego. Además, merece la pena. Ya veréis tú cuando esté abierto un montón de cosas que ahora mismo dentro de la aplicación no están abiertas, lo que os vais a divertir. Esperamos, esperamos, que para eso lo estamos haciendo. Bueno, pues después Genial. del momento eh, optimista, esto es todo el optimismo que vamos a, Es la primera cool. vez que se ha aplaudido algo en real o virtual. A esto y Red Matter. Son bueno, las dos. Eso, el otro día aplaudimos también. Claro, dos <ríe> únicos aplausos. El resto ha sido cuchillada trapera: eh, que si te meto, que si te tal, que esto es una mierda así que yo no sé después de este momento optimista no sé este canal a dónde va a ir, o ¿no? qué hacemos no sé. bueno, es verdad, estábamos hablando porque no, mientras estábamos en eso por lo menos que, que sepáis lo que era el, el juego que estábamos hablando eh, Among Us, que va a ser un juego estupendo, Carlos, yo que tú no entraba en ningún juego social de momento ¿Vale? Porque te van a, te van a freír a cuchilladas, porque claro... Para poder guiñar el ojo claro, y sacar la claro. lengua. Así que ya, ya hablaremos, se pondrá en contacto alguien del equipo contigo, no te preocupes. Y al resto lo habéis intentado, lo habéis hecho muy bien, pero el premio era solo para uno. Ya haremos cosas para que no solo sea el premiado el primero, que haya algo más. Un poquito. Con, tiras, con lo que ¿no? vale unas quest pro, ya haber regalado 5 quest 2. Claro. Al segundo podríamos <ríe> regalarles unas HTC, ¿No? pero no queríamos hacerle la putada. Y encima que pierdes, te mandamos <ríe> un ladrillo. Una... Bueno, eh, vamos, a seguir. bueno vamos a seguir con el guión: Eso es. eh, the, the, move, the Move, que es lo nuevo de los creadores de Walking Dead, sign o sea, Skydance Interactive que la verdad es que poco dijeron, ¿vale? O sea, simplemente mostraron un, un teaser ahí que se ve lo que podría ser una garra en un entorno de nieve y preguntáis a algunos, ¿será supervivencia? Pues fijaros lo que dijeron. Behemoth se está construyendo desde cero para mostrar todo lo que el estudio ha aprendido sobre lo que significa luchar por tu propia, su, por tu propia supervivencia en realidad virtual. O sea, que ya están hablando de supervivencia, pues... Menos, Así de primera, a mí no me llama demasiado por el tema de la supervivencia, pero, pero sé que tiene su, tiene, tiene su público, está claro, y joder, y aparte, lo que seguro que lo probaré, eso está claro. Yo aquí el primero, o sea, a es que The Walking Dead me encanta el juego, estoy deseando que llegue la segunda parte y conocer la noticia de que están haciendo otro juego y que no tiene nada que ver con zombies, vamos, de un salto de alegría que me clave en el techo. Yo estoy encantadísimo con la noticia. PCVR, Quest 2, de momento, anunciado. Eso, eso. Y, y Quest y 2 y PC. Bueno, Así que... Y yo me imagino que saldrán en todas las plataformas como ha salido de Walking Dead. Saldrá en PlayStation VR 2, saldrá en Pico y saldrá eso donde es. haga falta. Claro, pero vamos a decirle... O sea, vamos a ser optimistas de primeras. Que, a ver, podían haberlo hecho peor. Yo te digo, Vemos podía ser peor. Podía ser un póster o una foto. Nos han dado bueno, eso. segundos de nos han dado un segundo de vídeo, quiere decir que ya hay alguien. Por lo menos hay alguien haciendo algo, más allá de un póster, porque podrían haber contratado a alguien que haga como grande fauto. ¿Eh? Venga, que, saca lo que lo que sea. Hay unas uñas ahí, ¿no? Hay una mano, hay una. Gasa, sí, sí. Hay un... Y han volado unos pajarillos Pero, ahí. Pero el teaser, el, el teaser no se veía nada más, ¿no? O no había teaser, si había un vídeo. No no, no, no, había nada más. Yo esto si había un vídeo hay... de 24 segundos. Pero que bueno, que da igual, si es que era, era esto Que salía ponía Skydance y salía esta imagen O sea que no No hay más, un mundo nuevo brutal Dicen por en brutal, el vídeo, en el teaser Brutal, brutal. Vale. Y hasta Behemoth, no tiene más Vale, eh, ¿qué más teníamos por ahí? Pues hay que llega el año que viene ¿Vale? Tiene fecha, 2023 Por lo menos te dicen 2023, que no es como ha dicho tú GTA y a sabes cuándo Pues espero que yo Igual que le has Sí, por lo menos. <ríe> Sí, bueno, pues luego seguimos y en este caso tenemos juego de desarrollo español con Overgaming, es la empresa, el estudio, que ha hecho gratuito Dreamback VR, juego de terror, que sacaron en. ¿Qué fecha fue? ¿2019, 2020? 2020. No. 2020, 2020, 2020 sí. en Eco estuvo por aquí y nos sí. regaló un programa maravilloso donde vivimos de primera mano cómo era el ser un pobre indie desgraciado. Lo que es. El, lo bueno, claro, porque hemos, el... hemos, para... hemos dicho el estudio, pero realmente este es un one-man project. O sea. Claro, entonces, como one-man project lo vivimos y yo y creo que no. salió un programa estupendo porque nos lleva. Incluso hablamos de presupuestos, cosa que no se suele hablar con grandes eh, juegos. ¿eh? Con poses de mano y todo, por lo menos, cosa que, que no es. No, no, que, que oye. Yo pues en, en, en su momento anal, analicé el juego, creo recordar que le puse un seis y medio, pues porque fallaban algunas cositas. Entre otras, que está en inglés y sin subtítulos, con lo cual hay que saber inglés para jugarlo, pero gráficamente el juego sigue siendo a día de hoy impresionante. Y lo ha puesto gratuito, pues bueno, habrá decidido que ya ha vendido todo lo que podía vender y, oye, gratis y para siempre en Steam. Si no lo habéis comprado en su día, mmm, descargarlo y jugarlo un par de horitas o tres, vais a pasar miedo, la historia está muy bien y gráficos fabulosos. Un abrazo en eco de nuestra parte, Real o Virtual es... apoyando al mundo indie. Siempre, siempre, mm. siempre. No es jumesker el juego, o sea, es de terror psicológico, ¿no? No, no, no, no, no te vas a llevar, no te va a salir un bicho ahí de, una, de un armario y te da el susto, no, no, Está la, la casa es espectacular, la mansión victoriana solo recorrer, esa casa es espectacular. Bien, <risa> ojo de miedo ni regalado, dice por ahí. <risa> <risa> bueno, yo, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Qué, <risa> qué, cobar, qué cobardica, de el verdad. Compañero hermano, <risa> hermano de la UR, la mía, el miedo... Venga, más ah. Correcto, pues no sé. más noticias. Sí, luego tenemos en más noticias de metaverso. El resumen de la Keynote de la MetaConnect, de Quest Pro y más. Que bueno, pues si no lo leísteis y tal, solo muy rápido, muy rápido, muy rápido. El éxito en la tienda de Quest con cifras millonarias, que ahora lo comentamos un poco por encima. Que Meta adquirió otros estudios más, lo de Quest Pro, los juegos que os acabamos de hablar, ¿vale? O sea, The Walking Dead. Among Us, Population One, el MOS ambos que van a lanzar, eh, Iron Man VR, el Behemoth, y luego en la parte social estuvo ahí el tema de, de que comentaban de que las aplicaciones multijugador son las más usadas a día de hoy, lo que más tiempo pasa a la gente en multijugador, en general, ¿vale? De todos los que juegan uh -huh. o usan el visor. Luego que Horizon World va a llegar a web, que se podrán importar objetos o usar lenguaje de programación tipo script en Horizon World igual que importar cosas hechas con Maya Blender, que son más adelante, cuando llegue. Habrá vídeos de YouTube dentro de, de Horizon Home. Eh, los sí. avatares de cuerpo completo llegarán a Horizon Worlds. Nuevos tipos de cuerpo y de piel y la tienda de avatares para comprar cosas de, de marcas, por ejemplo. O sea, skins o, o objetos. Luego colaboración con NBC Universal como por ejemplo The Office, <ríe> Universal Monster, DreamWorks, que van a hacer contenido dentro de Horizon Worlds, o sea, Mundo de The Office o Bloom House, de, de IPs que tengan ellos. Eh. Luego la parte de trabajo, el acuerdo con Microsoft, la oficina virtual que la han mejorado pensando en Quest Pro, acuerdo también con Accenture, a, a la, de la mano de Microsoft también, Autodesk, Adobe, aplicaciones que van a soportar Quest Pro. Mm -hmm. Quest for Business que vuelven a decir que llega el año que viene a ver si es verdad Movement SDK que es el SDK de movimiento para todo el tema facial el tracking ocular programa de accesorios made for meta luego también que podemos ver YouTube o otra cosa bueno sí ver YouTube dentro de otras aplicaciones pues estás jugando y te atrancas en un puzzle pues sacas el walkthrough de <risa> ¿Eh, Oscar haces eh. haces trampas ¿Haces Perdón, eh. <risa> Perdón, ¿eh? ¿qué tipo de.? de es ese? ¿Qué? Bueno, vale, vale. Y luego el paquete dinámico para Quest 2, este que ya lleva una interfaz facial y, y, y uno, un grip de, o sea, unos agarres para cogerlo como si fueran los manos de Index, que puedas abrir la mano y no te caiga el mando. No, no, no, la, la edad, no es que eh, lo tenga yo ya, es que estaba esta, esta ya inventados. Pues 80 pavos el 25 de octubre, va a valer el pack de Fitness. Y luego la API beta de fitness, que podrás compartir en tiempo real datos de fitness con las aplicaciones. Actualizaciones de Supernatural, de nuevos ritmos. Y luego pues tenemos aquí el futuro de Michael Abras, que ya supongo que comentaste también en el directo. De la electro electromiografía, IA para crear interfaces intuitivas. Sueño, sueño con karma, ya. O sea, nos pegamos una paliza. <risa> Robiano, nos pegamos una paliza. O sea, <risa> ya, es ya. la primera vez... Es la primera vez que hacemos un pero programa nada. sobre una charla de Karma que dura más la charla que la de Karma. O sea, ¿eh? nos sobramos un poquito, pero yo creo que estuvo interesante. Ahora, yo, yo ya no, O sea, esto es como ya. Pero, me, me pero me esto es ahora. Te faltó seguir el ama de Andrew Bosworth, que eso solo me lo he tragado yo. Y como no ha dicho gran cosa, no he hecho ni resumen. Es que es lo que te iba a decir, digo yo, pero... gracias por, por el ofrecimiento. Pero al señor Bos, tengo que tomarme bastante bueno... o cuatro. En la parte de Abras, aparte de lo que he dicho de, de la electromiografía, de lo de las pulseras, estas EMG, sí. pues está el tema de que han utilizado las gafas de Proyectaria, que era que el proyecto de gafas no realmente sino que iban recogiendo datos de entorno real y lo llevaban los empleados, si ¿sí acordáis, que hicieron un programa ahí de prueba, pues la han utilizado para escanear entornos y hacer como una guía en interiores para personas con discapacidad visual y estos son estudios, todo esto, de aquí a que llegue, digamos, a materializarse, pues pasarán años. Y también técnicas de captura de objetos 3D, como el tema que hablaba de Neural Radiance Fields e Inverse Rendering, que era bastante curioso, y los codec, los Codec Avatars mejorados, que salía uno de Zuckerberg, que por cierto pone el vídeo no es disponible después, no sé qué ha pasado. Y también se inventaron los Instant Avatars, que los Codec Avatars requieren pues mucho coste de procesamiento y los otros pues también requieren pero menos que, que los otros ahora, ahora voy a contar una cosa de, de Avatares de otra empresa que no es ella que no es Meta porque hmm. vamos porque yo es que estoy harto ya de hablar de Meta bueno, queda poco, ¿no? De Meta. sí no, solo comentaros que lo de las cifras millonarias que pone o sea, cifras millonarias, ingresos brutos sí cifras millonarias. cifras millonarias pues más de 400 títulos hay en la tienda de Quest uno de cada tres tiene ingresos millonarios un total de 33 aplicaciones y juegos han superado los 10 millones de dólares en ingresos. 55 más han logrado ganar 5 millones de dólares. Sign and Signers en Quest ha sacado más de 50 millones de dólares de venta. O sea que el capítulo 2 pues normal, que, o sea, que, que seguramente triunfará también, claro. Resident Evil 4 ganó 2 millones de dólares en sus primeras 24 horas. Zenith consiguió su primer millón en el primer día Me estoy mareando Raid Sorcery Nomad no Le costó solo dos días llegar al millón de dólares Y luego Bonlaf, Que se hablaba ahí que si las reviews y demás Que llegaban muy rápido Pues es el juego más rápido que se ha vendido en la historia de Quest Su primer millón de dólares en menos de una hora la verdad es que la gente estaba loca sí, con ¿cómo, cómo es eso, ¿Cómo es eso? ¿Te, te suena el timbre ahí del estudio ¡Ting, somos de meta, tome el maletín ¿qué hay dentro? un millón de dólares el primero, en una hora, claro ya extrapolas y dices, joder, pues en una hora uno en dos, dos, en tres, tres mañana se acaba hasta que llegaron hasta que leyeron el análisis que hice yo y entonces empezaron a devolverlo Joder, ah, claro, eso no cuenta con ello. El maletín venía con truco. Eh, lo, que, lo que nadie te dice claro. es que el 98% de los juegos que quieren entrar en la tienda no se les deja, se les da la patada a Flap y tampoco se te dice que si es uno de cada tres juegos, quiere decir que hay dos de cada tres que ven... O sea, lo mismo, el, el maletín ese lo abres y hay un gracias. Hay una etiqueta, una pegatina que pone meta, gracias. ¿Ya está? Esto, esto lo ya gracias. O sea, Cuidado con, con, pues, con estas cosas que son de marketing, claro. Más de 1.500 millones de dólares se han gastado los usuarios en la tienda de Quest, que es lo que hablaba. Sí. Sí. Y en Atlas dicen que también genera ingresos millonarios y que hay más de 2.000 aplicaciones ya en Atlas. Pues eh, como sois muy desgraciados en internet, en general somos muy desgraciados... Eh, las piernas de meta, eh, eh, efectivamente, están, se pueden comprar ya, o sea, las podéis comprar, están ahí en, en un blister, te puedes llevarlas, y te dice que te puedes sentar en una silla, te puedes sentar ahí en una tal cual, eh, no tienes Cosas brazo, volado. tienes tienes cabeza y piernas, y las tienes ahí. ¿Y te has digo. fijado el avatar debajo a la izquierda, ¿no? O sea, sí, sí. El sí, chungo, ¿no? La... ¿Me puedo sentar en una silla? No. No, no. Bueno, pues eh, sí, porque sois, sois eh, claro, es que entre las piernas y Cuesti es que llevamos un año Llevamos un año para flipar, eh flipar eh, con todo lo que con todo lo que ha pasado eh, A ver eh, antes de entrar en, en eso pues, bueno, no, no, nos olvidemos, no nos olvidemos de, ¿De, de, de Monte Perdido que si os acordáis de Vanishing Grace, que estuvieron con nosotros en la hora virtual, sí. cuando sacaron el juego, pues han anunciado un juego nuevo que es Highline. Voy. ¿Tienes vídeo por ahí? voy, voy, Es que me ha pillado fuera de juego. Que eres un equilibrista profesional que tiene un accidente y va a una especie de purgatorio en el que tendremos que seguir siendo... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo es? Funambulista. ¿Funambulista? Exacto no sé cómo pero va entera, la mecánica eh. porque como no tenemos track eh, que te muestra pide... yo, yo, yo lo he probado no he conseguido llegar al otro lado de la línea eh, he quedado con Johan Sotelo que este es eh, gimnasta profesional casi para que haga él una, un, un vídeo porque es que yo no consigo llegar al otro lado y, cosa, y la verdad es que eh, no consigo llegar al otro lado no porque el juego esté mal hecho sino porque yo soy muy torpe porque hay que mantener el equilibrio realmente como si estuvieras caminando por una cuerda floja pero, pero estás y es en Gaby no, no, que estoy en el suelo, estoy en el suelo, me da igual, esto es como el, el, el tablón, o sea... Pero esto es antes o después del pacharán. Y hay... este, año no he hecho, este año no he hecho pacharán, no, hay las sequías no, han quedado los pacharanes pequeñitos, los arañones, y no voy a tener que ir a, al supermercado, Solo hacer yo pacharán casero. Si alguno quiere, un privado y eh, hablamos. El siguiente concurso, el siguiente concurso de, de B-Football, una botella pacharán de Gaby. El... No, es, el, bueno, por cierto, que el Highline este está disponible gratis, una demo en App Lab o en SideQuest, probarlo. es curioso, y a ver si conseguís llegar al otro lado y va a ser un juego con narrativa, ¿eh? para recuperar los, re, los recuerdos y, y no, tal, no, o sea, no, no va a ser solo a nada bien. por la... Pero bien, o sea, es, es que ahí nos metemos pues en un de retos eh... oye monte perdido, desde luego a originalidad no les va a toser nadie, ¿eh? o sea, fijaros el juego vale. Pues ahí está, sí señor Surrealismo y equilibrismo en el mismo juego a ver, a ver. Eh, ¿Qué más? Ah bueno, ya, ya lo teníamos eh, os, ya, iba, ya, ya. os iba a hablar de, de, de gente distinta Noticias que no tienen que ser Las que todo el mundo conoce Porque es que llega un momento eh, Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Microsoft Las, las HoloLens de Microsoft Dice que le están dando náuseas, dolores de cabeza a los soldados. Que muchas veces os hemos explicado que había un contrato ahí enorme. Pues dicen que, ta, ta, te las pones, vomitas y yo no sé si acabas pegando tiros a quien no debes. Pero la cosa... Pues qué raro, se ha siendo la realidad aumentada que te ocurra pues eso. Pues imagínate cómo tiene que ser aquello. O sea que, que sí. Otra gente que ha estado haciendo, ha ganado... Bueno, han, han hecho las rondas de inversión estas eh, americanas, que ahí se deban maletines como... Buenas tardes, tengo una aplicación, toma, 10 millones Pues estos eh, portugueses, portugueses Han conseguido 17 millones Y entonces se trata de hacerte Un avatar de ti mismo Coges el teléfono, te haces un selfie Y en 60 segundos Tienes tu DIMO Que le llaman, DIMO Que es tu propio avatar y ese avatar en principio deberías llevártelo a cualquier sitio Y eso es lo que pasa del metaverso, que es mentira Luego esto a ver dónde lo mete Porque tú lo tienes en tu teléfono Y a ver, quiero jugar con él en Lindez. Pues no, porque no tiene avatar ¿Sabes? Quiero jugar, pero no puedes Pero bueno, la idea es eso Que si este eres tú, acaba siendo este Que da un poco de valle inquietante <risa> sí Pero uh. también tienes este Que da un pelín más también de valle inquietante 17 millones de euros. Esto es para Halloween. Eh, <risa> bueno. Me ha gustado también una noticia muy, muy chula que ha sacado Squared Ghost, el italiano este que. que es Scarret. Un... ¿no? sí, como se llame, Scarret. Bueno. Eh, que ha hecho un, un artículo súper chulo, ir a su página, Scarret, eh, sobre Michael Zen, que es los que han hecho los vídeos musicales que luego vemos. Por ejemplo, en, en Quest, ¿no? Esos que te vas a Horizon y sale el grupo tocando. ¿Cómo se ha grabado eso? Pues estos han hecho, se ha ido a ver a los de Pico y ha hecho un reportaje sobre los que graban los conciertos de Pico. Mirar la cantidad de peña que trabajan estas cosas, ¿eh? O sea, la cantidad de gente, todo esto era para grabar el concierto. Y esto, claro, los chinos tienen pasta. Han subido al grupo y arriba. O sea, no os creáis esto que es que, es que el grupo está en, en su salón y va con, vas con una cámara, te pone, grabas y luego lo enchufas, ¿no? O sea, y esto era en directo, además. Seis, ocho cámaras distintas en directo y podías incluso hacerte selfies y podías cambiar tú la cámara y podías cambiar el... O sea, se están poniendo mucho las pilas los, los fabricantes o los diseñadores o lo que sea. Pico, es, es, es, eso global, ¿no? Pico. ¿no? Eh, que puedes hacer de todo dentro ya de ese concierto que ya está pregrabado. Entonces, y que también lo has hecho en directo. O sea, que mola un puñado... ¿Cómo están consiguiendo? Por cierto, pues las, ver, las cámaras... Sí. A ver, mira, este es Scarlett. Eh, mira, las cámaras. Ahí como las limpia y con todo su, su cariño. No, pues las Cada cámaras, cámaras tienen tiene que valer, sí, sí. Solo vale una pasta. Y al grupo le subes ahí arriba. Y al grupo no te va, te va a cobrar una pasta también. Claro, el grupo este este grupo será conocido allí. Yo es que no estoy puesto en la música taiwanesa, pero... Eh, o, o, no sé de dónde es. No, eh, no, el caso China que, continental, supongo, claro, si es pico Toda la gente que está currando ahí Para que luego nos pongamos el visor y digamos bah", no, tipo, bah, cuñao, no, no Nos, nos querrán nos nos, nos cobrar una entrada a este concierto Cinco euros y nos parecerá caro Claro, o sea, mirar Tulu pues Toda, toda, toda la infraestructura que hay detrás Las cámaras, por cierto, son, son estas O sea, que, que ojito, cuidado Lo que se está moviendo ahí uh -huh. Bien, me ha parecido... Me ha parecido Súper, súper interesante. Eh, más cosas, hablando de streaming. Eh, la UFC, esos que se dan, que va, eh, aquí vale todo, ¿no? Esto sí que vale todo. O sea, aquí le puedes, le puedes arrancar la oreja y pegarle con la oreja al otro. ¿no? O sea, es UFC anuncia que llega a un acuerdo con Meta para los MMA en VR. El día que hagan esto con el fútbol, que lo hemos hablado mil veces, petará. Mm. Dazón, ¿qué estáis esperando? Movistar, ¿qué estáis esperando? La SP, Juan, o, o, no sé, eh, la que. En, en, en, ¿Cuál es en, en Latinoamérica? Tenéis la, la otra. Por cierto, un abrazo a todos los que estáis en Latinoamérica, que siempre se me pasa y se nos pasa, que sois un montón. Que es verdad, que parece que solo hablamos que no, que hablamos para vosotros también. Eh, lo que pasa es que yo al final conozco lo que es como mi pueblo. Conozco esto. Que, <risa> que, que allí, para todos los que os guste, las carreras, o sea, las, las carreras, iba a decir, sí, las carreras. uno corre y el otro va detrás para pegarle. La lucha, la lucha, la lucha libre, la lucha... La lucha... Si os gusta la, la lucha libre, pues aquí, aquí lo tenéis. Eh, poco más... Tengo, ah, sí, tengo, tengo una cosa que me, ha, que me ha... Y ahora me diréis... No, no tirarme la piedra. Voy a poner el título y no tirarme la piedra. A ver... A ver. Ay, ¿Qué me da? Así... Esa, escupir ahí, escupir, que salga, la, que salga la espuma por la boca. Los rumores de que el headset de AR y VR, el visor de Apple, ha entrado en una nueva fase. ¿Cuántas fases llevan ya? ¿Cuántas fases? Estos, estos, estos, estos encuentros en, en la tercera, cuarta o quinta fase. Os voy a decir una cosa. Me ha llegado por dos sitios distintos dentro de la industria, y nunca desvelaremos, ¿quién nos lo ha dicho? Que esta vez sí, oh, que sí, que sí. ¿Tienes fuentes sí, que sí, que sí, que como Brad Lynch? Tengo como Brad Lynch. Tengo, tengo mejor que la de Brad Lynch. Pues tengo fuentes de verdad, de verdad, de verdad, de verdad os lo juro, fidedignas y por dos sitios distintos nos ha llegado y confirmado de que están calentando motores ya de verdad. O sea que no van a aguantar mucho más. Así que seguramente eh, después de en los primeros tres meses y casi que me arrancó el dedo, si es mentira, del 2023 ya lo vamos a tener. Una preview, no el visor, ¿eh? Vamos a saber ya definitivamente lo que están haciendo unas imágenes de verdad. Eso es lo que dicen las fuentes subterráneas que tenemos en Real Virtual, que cada vez son más importantes, porque cada vez nos codeamos con más gente. O sea, que, que es verdad. Y por eso lo he traído, porque si no, estos son todas las semanas. O sea, rumores de visor a y sí, todas las semanas. O sea, yo no las... Publico muy poquitas en la web porque es que son continuas y llevamos con esto 10 años o 15, entonces pues ya, ya, ya. A ver, a ver, 2023, el año de Apple, el año de PlayStation VR2, que por cierto se ha filtrado el manual, mañana lo tendréis en la noticia ahí en la web. ¿Eh? No. Ya tenemos algún detalle más de Prestigeon sí, VR2. Que, sea, que no es humo, coño, que, que si lo sacamos aquí ya es que no es humo. Que no es humo, Que puede tener unos. Puede haber una pequeña llamarada, ¿sabes? Eh, es verdad que es mucho humo, pero debajo. Es verdad, Oscar. Oscar, Oscar que, que saques los planos CAT. Si no, no te creen. Ya, mira, mira. Luego lo hago. Luego, como el Brand. Luego, luego llamo por teléfono a la fábrica y digo, mándame los planos. Me dicen, venga, vale. Venga, vale. El, eh, cosas así muy rápidas. La última. Espera, la última, es verdad. Esto ahora me dirá Ramón, pero si esto no hemos hablado, a ver, otro. a ver, a ver. Pero yo no lo había. A visto. Ver. Ha salido el manual... ¡Uy! De... <risa> sí, se le acaba, acaba de decir, Gaby. <risa> lo ha dicho García, pues eso sí, pero... Perfecto. me ha adelantado, me ha adelantado, bueno. me ha adelantado. Bueno, eh, quería sacar las imágenes. Ha salido un pavo, o sea, eh, donde bueno. trabaja, trabaja en una imprenta y ha hecho fotos de los de los pedazos de ladrillos esos que se hacen en la imprenta que pero, luego los cortan con Yo es esas. que no, no lo he mirado todavía porque pensaba que no, íbamos, que no lo íbamos yo, a meter. Yo sí, si queréis, os, si, queréis, si queréis os digo lo que, lo que se ve bien, que se no lo sacado. Dilo, claro. eh, Mañana lo tendréis en la web pero, pero básicamente eh, lo quizá lo más importante aunque no sea sorprendente es que sí, los mandos van incluidos en el pack con el visor porque si rumoreaba que a lo mejor iba el visor por un lado y los, y los mandos por otro, pues no en la manual de instrucciones está claro que vienen que vienen juntitos mm -hmm. las dos cosas se destaca pues la facilidad de, de enchufar de conectar el visor a, a la PlayStation 5 pues con el cable usb al conector delantero de la parte de la parte delantera de la de la consola que más que más que más el peso del visor que es 70 gramos más ligero que el que había llegado a los desarrolladores, ¿eh? que el del kit de que desarrollo. O sea, ¿De que, ¿Cuánto era? En ¿El proceso? ¿De ¿Cuánto en total? Era de, no. era de 630 y se queda en 570, eh, 65, como, o algo así. Han bajado un poquito. Kilo, kilo, pues, ¿no? kilo, kilo claro. un poquito, un poquito pues más. Pues de... Dos, 200 eso. gramos más que, que pico, pico, pico 4. VR 1 Luego 610, los 110, o sea que está sí, bien que se sí, sí, sí. Más, <ríe> más, más, más, más ligeritas, más ligeritas. Y qué más datos hay en ese manual? Pues los controladores, eh, los, los, eh, los, los, mandos estos Sense, eh, tienen una batería solo de 520 miliamperios, que es tres veces menos que la del Dual Sense que tengo por aquí, que este es de de 1560. Con lo cual, la batería de los mandos de PlayStation VR2 pues nos va a durar menos que este. ¿Eh? Tiene una batería tres veces menos. De, de Depende, menos, lo mismo han de hecho menos, como, eh, como capacidad. Y eso dura menos. Dura bueno, eh, sí. digo, en, en principio. La batería. Y si esto pesa 280 gramos, cada mando de, de PlayStation VR2 pesa 168. ¿eh? O sea que la mitad, más o menos todo eso lo pues y... no había yo de la información porque eso había visto los claro pues uno va con la lupilla ¿eh? porque es que no, de depende de dónde esto o sea, se ha visto se ha visto en Reddit se ha visto en Twitter hay fotografías de estos y en algunos sitios con mejor o, o con peor resolución entonces en algunos se puede llegar a leer las a mí pues me encantaría cifras, entrevistar a los, no, los, los números el que tiene las narices ¿cómo va a decir? le voy a hacer una foto y le voy a poner en Twitter porque claro sale tú no. hombre este señor este señor se ha jugado su puesto de trabajo seguro el sí, que ha hecho va estas, va a estas este fotos esta mañana trabajando en un saben y deben, pues no le van a dar trabajo en <ríe> otro lado, porque claro, si vas por ahí Uf, soltando no, lo que ya la gente, poca confianza, ya claro. poca confianza. Claro. Bueno, pues eso, eso era, eso era. Entonces, ah, eh, po poquita, poquita cosa, lo que no sabemos es ni el precio ni la fecha de salida, que es lo que nos importa. Claro. Lo que Ahora, aquí. como muchos de vosotros habéis venido a lo que os importa, porque claro, aquí en las noticias que en este caso que yo doy, os importan un carajo, habéis venido a acuerdo, nos importan o, o, todas. Bueno, sí. Qué majo, verdad. ¿no? Eh, os importa. Eh, de esas os importan. Yo había empezado el, el programa diciendo que toda la coneta había sido un SOS. Más que un SOS, había sido un cumple con tu deber, soldado, robiano. Cumple con tu deber. Eh, vente a hacer aplicaciones porque este Carmack estaba súper cabreado. Dentro de los que le conocemos, personalmente. Otorga la ciudadanía. Otorga eh, la ciudadanía, efectivamente. Eh, de, de, de, de Star City. Bueno, pues eh, el tío andaba muy cabreado. ¿Por qué andaba muy cabreado? Por una cosa que, que es muy evidente. Es muy evidente. Estas son las acciones de Apple desde que empieza el año hasta que termina, hasta el día de hoy. Tal día De Apple hoy, no, de Meta. De Meta. Tal día como yo hoy... Es que tengo también eso ahí. Tal día como hoy, Meta amanece hace un año a 350 dólares la el stock, sus options, sus, sus uh, valores... Acciones, bolsa, sí, las de... Y de repente empieza a caer aquello o sea, que te desmadras, ¿no? Te desmadras, te desmadras y empiezan las... Oh, 232 billones eh, pierden récord en la historia. Esto lo hablamos en su momento, pero es que luego viene la segunda. Otro escándalo que viene en el 2018. O sea, todo esto hace que meta... Vaya, que todo, por cierto... Va así. El Nasdaq, que es donde los americanos juegan con nosotros. O sea, esto es como jugar al, al... ¿Cómo se llama el juego este? Al carcassone, ¿no? Solo que juegan con nosotros. Pones aquí una callecita, pones aquí a Gaby, pones aquí a Ramón, le bajan los impuestos, le suben... Bueno, el Nasdaq, donde se juntan todos los que saben de electrónicas y demás. También en caída libre. Claro, esto viene la guerra, todos a tomar por salvo. Microsoft, otros que se van al carajo. Allí todos. Eh... Qualcomm. Pues Qualcomm también ha perdido, ha perdido. No tanto como Meta, pero han perdido una pasta. O sea, van todos... Eh, no, no, son, no, no, no son muy optimistas en las reuniones últimas ¿no? que, que hacen. ¿no? O sea, y esto es Sony. Sony también van todos de la mano. O sea, se dan la mano todos y saltan fuera por la ventana. Eh, el caso es que, claro, viendo esto y viendo cómo está el tema, algo tenían que hacer. Algo tenían que hacer porque tú no puedes seguir regalando visores y encima que las aplicaciones sean gratuitas, y que encima Recro sea gratuita pero ahí también, no sé, o sea quiere decir es verdad que que Meta quiere enfocarse en la realidad virtual y tal, pero Meta son más cosas ¿no? o sea ya sabéis es Facebook, es Whatsapp, es Instagram sí, sí, sí, pero en cualquier no solo sea, afecta a la UR, ¿no? En todos, los, en todos los escenarios posibles igual que Sony, igual que Sony, esto no es positivo pues a mí me puede venir alguien de la bolsa de, hombre, El de la bolsa seguro que es el como los criptobros Me dirás, el momento de comprar Compra, déjate los ahorros Porque más bajo no va a caer claro, no va, va, no. Y, y si cae más bajo Pues me hundo yo con ellos eh, ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque toda la coned fue profesional Se acabó el mundo de consumo Los guiños se acabaron A vosotros, robianos Al 98% menos eh, que antes Has dicho que, que te lo habías comprado, no recuerdo tu nombre, perdona, pero eh, habías dicho que te lo habías comprado, para programar, el resto de nosotros, ese guiño no lo tuvimos en la, en la CONET. O sea, pasaron muy, muy, muy de puntillas y llamaron a todos los accionistas, distribuidores, eh, desarrolladores, venir a hacer cosas, venir a hacer cosas. Y esa gente que genera dinero, que no somos nosotros, quiere un visor de verdad, ¿no? O sea, el tocho que puedan decir, esto lo compramos... Porque nosotros lo valemos y podemos, no como vosotros que no tenéis un puñetero duro, le falto decir. Claro, dicho esto, ahora entendemos, o yo desde mi punto de vista entiendo mejor qué pasa con las Quest, con Quest Pro. No sé si compartís mi... mi no sé, Gaby, ¿a ti qué te parece que has estado en la sombra estos días? No, pues yo tengo una visión de la Connect muy diferente. Porque yo me esperaba que iba a estar muy centrada en metaverso y Quest Pro y se habló bastante de juegos para Quest 2. Eh, se habló mucho de, de, de, de juegos para, para consumidores, de juegos um, para divertirnos. Es decir, la Conect duró una horita y sí que hubo, pues yo qué sé, media hora dedicada a Quest Pro y a sus aplicaciones profesionales, pero el resto fue hablar de, de juegos de Quest, de entretenimiento. Yo creo que estuvo más equilibrado. Yo me sorprendí exactamente de que juegos, juegos, juegos. Bastantes juegos, más de los que yo esperaba. Ah, sí, de verdad. Pues yo, mira, sí, estuve en otra de cosa. De verdad. Yo, yo, yo ahí bueno. me pasa como ti, Oscar. Claro. Que desde el punto de vista del consumidor, fue una cosa fue una, un poco decepcionante, ¿no? Porque todos esperábamos saber algo de esos juegos que llevan tanto tiempo. Por lo menos, como decías tú, Oscar, en el resumen del final del, del directo, el oye, y seguimos ahí, ¿eh? no os olvidéis que GTA llega el año que viene o yo qué sé, o, o claro, muestro yo. ahí algo bueno, pero, pero, o cualquier pero, detalle a ahí función, y a o es una decir, de... oye, no os preocupéis que el Gaming Showcase llega el año que viene ¿Sabes? pero decirlo en el directo, no venga luego por, por terceros que le pregunto y tal, y guau, wow, ¿sabes? No sé, quizás quizá sea nada. cuestión de expectativas yo, yo tenía pensaba que iba a ser una colet muy muy centrada en Quest Pro, que para eso era el visor estrella lo que presentaban, aunque ya se hubiera filtrado otra, y me encontré muchas noticias de juegos los tres estudios que han comprado, se dijo que están preparando juegos, o sea, que están, que están con proyectos, con, con juegos. Pero Julio, tú Entonces, que estabas yo... librando, que te hemos dado el día libre, que te vayas a tomar un bocata <ríe> por ahí, está aquí pegado. Yo vi, otra, yo vi otra, Julio, tú y yo vimos otra. Estoy, estoy... A, a no, no, yo para. de hecho he, he visto la coret de vuestro programa, ¿eh? con vuestros comentarios, así que tendría que estar influenciado por vuestra visión, pero yo no sé, me agarro, quizás porque cada uno confunde sus deseos con la realidad. Entonces yo, como soy más de juegos, juegos, juegos y menos bichores, pues me he agarrado a, a que han anunciado juegos nuevos. El Bezmod Pero y... También es verdad que he visto algunos comentarios que si sí, Pico Juego, y Pico hizo lo mismo. Pico hizo fitness, Pico hizo su parte social, en su de evento ver, me refiero, que años. es de de Pico 4. Y, y Meta hace lo mismo. Si os, si os fijáis, la estructura con orden diferente, no, no recordáis sí. el orden de cada uno, pero pero sí que, bueno, de, de meta así porque la tengo reciente y fue primero hablar de las bondades, del la ecosistema, de cómo está creciendo y luego el gaming lo primero que metieron fue el gaming luego vino creo que el fitness luego la parte social y ya se metieron con el trabajo o el trabajo por en medio no me acuerdo ya, pero la cuestión es esa, que, que todos tocan todas las verticales estas que, que la red virtual no es solo jugar, la red virtual es fitness, es trabajo es socio, cultura, más, o sea, ya sabéis yo, yo, no. Sí, sí, sí correcto. Sí, sí. A ver, si sí está claro que, business, que... Business, business, business, business, business, Y por favor, pasta, pasta, que entre pasta. Hmm. Necesitamos pasta. Pues Porque... Pues ellos verán. Pues ellos verán, eh. Porque yo no sé si el dinero está en el business o está en el mundo de los juegos. Pues, ¿eh? ya, ya que estáis hablando de eso, voy a traer aquí una frase de Zuckerberg que creo que lo explica, bueno, menos lo, lo que él dice, ¿vale? Venga, y que está relacionado con, con lo de Quest 3, que la mezclamos ya, noticia, ¿vale? Lo de que, bueno, no se habló de Quest 3 en ningún momento, pero ya sabemos de otras charlas anteriores de, o sea, entrevistas y que han hecho Zuckerberg meses atrás, que hablaba de que, simul, o sea, que a la vez que se iba haciendo Quest 3, Quest 4, Quest 5, ¿os acordáis de aquella charla que decía Zuckerberg? Que ellos siempre iban teniendo en cuenta iteraciones de, de productos del futuro, ¿no? Vamos, que no es que, que van trabajando en paralelo y, y, y lo que quiero decir es que sí que dijo Zuckerberg en una entrevista que no es sorpresa para nadie, pero que este año no llegará, pero habrá un Quest 3 y estará en el rango de precios. Y decía 300, 400 o 500 en esa zona. Bueno, dependerá de la, del coste o lo que quieran hacer en ese momento. Lo, en este caso sí que habrá eh, Brad Lynch de que sus fuentes le decían ahora que será el año que viene, la Conex del año que viene, cuando veamos cuestres Bueno, ya veremos. Hombre. Y luego decía Zuckerberg, luego está la línea de trabajo pro, en la que creo que los profesionales de alto nivel y los trabajadores están dispuestos a pagar 1.500 dólares por un portátil. 2.000 dólares por un portátil para su estación de trabajo. Y eso básicamente nos da la posibilidad de incorporar una gran cantidad, una gran cantidad de tecnología en ese rango de precio y también mejorar esa tecnología y construir un ecosistema de desarrollo antes de que podamos bajarlo al punto de precio, al de los consumidores. Y entonces dice, hay dos zonas lógicas para construir la próxima plataforma de computación y el consumidor es, obviamente, donde nos centramos más. Pero hay 200 millones de nuevos ordenadores que se compran cada año, principalmente para trabajar. Es una parte enorme del mercado y lo que nos dimos cuenta desde el principio fue que teníamos un lugar para ayudar a construir esa plataforma. ...la tecnología acabará siendo universal en todas las partes de la RV... ...y finalmente de la RA... ...R ...pero no somos la empresa líder... ...sino Microsoft... ...en ese sentido del software... ...y creo que se trata de una situación bastante natural... ...para las empresas... ...ya que muchas de ellas quieren un dispositivo como Quest Pro... ...pero que esté cargado con, con software que ya conocen... ...como es el caso de Microsoft... ...y empresas en las que confían... ...y con las que han construido una relación... ...en algunos casos durante décadas... Bueno, esto es lo que explicaba Zuckerberg en cuanto a su apuesta y de por qué... Pues lo te voy a hacer una pregunta a Zuckerberg, ya que estás ahí impersonando a Ramón. Eh, vamos a ver cómo te hago. Si todo el visor viene a sustituir las pantallas y tengo las pantallas, porque voy a usar el visor? ¿Cómo, perdona? Si el visor viene a sustituir las pantallas y yo tengo las pantallas porque me las da la empresa... Y porque las en pantallas pues, son las que son, eh, para que voy a usar el visor. Es que a mí, vamos a ver, todo lo que me pareció en la Connect y todos estos vídeos que estamos viendo, es que me parecen me parecen el resumen de esto es el primer fotograma de la Connect. ¿Os acordáis del primer fotograma de la Connect? ¿Cuál fue? No fue un producto, no fue una piedra volando, no fue en cuanto la música se termina y, se, y, y pone 0-0 en el reloj, de pronto... Zasca, nos cascan esto, esto traducido, lo he traducido con un programa de esos de, de, de... Dice, o sea, te digo que no tiene ni pie ni cabeza algunas frases, pero bueno, dice, la siguiente presentación incluye declaraciones prospectivas, me encantan las prospectivas, sobre nuestro negocio, futuro, planes y expectativas. Dice, pero, pero, aquí a, a, hay un pero que pesa como un tonelada y media, tamaño de elefante, estas declaraciones prospectivas son solo predicciones y pueden... Diferir materialmente de los resultados reales. Que, que, que, que así es como empiezan las películas, ¿no? Basado en hechos reales. Pero cualquier coincidencia que tenga esto con la realidad ha sido inintencional. Vale, pues todo lo que nos han presentado, que es esta declaración de intenciones de meta, es todo lo que vais a ver aquí, no lo hemos inventado porque es lo que queremos que sea. Pero en realidad no es lo que es. Yo no me veo a ninguna empresa haciendo... El diseño de los carteles Yo... o lo que estén haciendo aquí. Eh... Oscar, te, te, te lanzo una pregunta. ¿Tú no ves a las empresas comprando Quest Pro? ¿Las no. ves comprando Magic Lead 2 que se puso a la venta el 30 de septiembre y nadie se ha enterado? a 3.299 dólares el modelo más barato Vamos a ver. el mundo profesional solo entras en el mundo profesional cuando la empresa por encima hace un desarrollo o hace un grupo de desarrollo de eso, no lo hace masivamente, nadie en su sano juicio en una empresa compra 25.000 visores o 25.000 gafas de estas, o sea yo trabajo en una empresa somos 3.000 personas en el edificio o sea, yo, es que no haces eso, coges a dos y le metes en una habitación y haces un, un piloto de esto funciona o haces una aplicación exclusiva muy definida para que 10 en un equipo completamente distinto haga pero yo no me veo a gente haciendo un Word haciendo una Excel flotando, que va a hacer la casilla así como el tamaño de cuando la, la, la, la gente está muy acostumbrada a, a trabajar en una cosa que ha llegado funcionando, con esto no me estoy poniendo en el, en el punto no, no sí, eh, gruñó, pero eh, te eh, te eh, quizá quizá ese caso de uso que está hablando tú, Oscar, yo tampoco lo veo claro de que esto vaya a sustituir, por ejemplo, si eres desarrollador y escribes líneas de código en un editor de código plano, ¿no? Pues, pues más que quiero el visor, ¿no? Pero para si eres arquitecto o otro tipo de cosas que ya usan visores para ver ciertas cosas o cómo queda, pues todo esto está genial. Que ya lo están el usando. Poder... Sí si es que, vamos a ver. Y aparte, lo, las cosas que están diciendo desde de, de, de las reuniones, que por ejemplo en Workrooms, que puedas hacerlas con gente de todo tipo, con visor, sin visor y todos combinados y viendo ahí el tema Mira, eh, ¿qué quieres que te diga? salía aquí un músico yo, yo he tocado en grupo ¿eh? Eh, ¿te vas a poner el visor? ¿vas a hacer esto en el concierto, con la iluminación que hay en los conciertos? ¿que no se va a ver un pimiento de lo que estás haciendo? Eh, ¿con, con, con los, el estrobo que hay? Eh, bueno, la la Conecta es un gran anuncio publicitario. Bueno, claro, no le, le pidas mucho realismo. No le pidas mucho realismo. Bueno, pero es, pero, pero, claro, el realismo va íntimamente relacionado con el que yo, con lo que puedo el deliver que llaman los americanos. Esto es lo que hago y esto es lo que realmente puedo hacer. Pues para mí es esto. Esto es lo que hago a la izquierda. Esto es lo que realmente puedo hacer a la derecha. el, el una llamada a, a lo real. Esto no es una llamada a lo real. Esto es poner unas expectativas que luego no vas a poder cumplir. Entonces, eh, Esto es lo que nos llevan vendiendo desde, claro. desde el primer episodio de realidad aumentada que hemos visto. ¿eh? Que, que en realidad aumentada eso no, lo, no, no es así porque por el FOB, ¿no? Pero bueno. Claro, entonces, bueno. bueno pero fijaros, ¿eh? las Quest Pro tienen un mayor FOB que las Magic Leap y que HoloLens. Es decir, esa es ah, otra. Claro. No? Esa es otra. Encontrarán, es decir, hay poco, hay poco mercado para unas gafas, para un visor AR. Pero el poco que hay, yo creo que acaba, Meta acaba de dar una patada encima de la mesa. Yo, el pobrecito este Stan Larocque, que está ahí diseñando en París el visor S-Links, no sé cómo se le ha quedado la cara. Porque a ver quién se va a comparar a unas Links. Unas Links de un señor que está haciendo con cuatro amigos en un, en un piso de París. <risa> Ah, es, que, es que mira, eh, a mí me gustan estos mensajes porque este es el mundo real, ¿no? Eric, eh, técnico de iluminación, ya te digo yo como con un no se puede ver seguro, claro, pero si es que... Cada, cada uno vende su marca y sus productos, ¿no? Pero por ejemplo, al sacar el tema de Lynx y me he acordado de que tenía un tuit de hoy que, que decía una persona, ¿ha que he probado Quest Pro? Y puedo decir honestamente que el Lynx R1 es mejor para solo realidad aumentada por múltiples razones. Dice, dice uno que ha probado Lynx y West Pro Bien. Y, y, y luego su, comenta y añade, que es que lo estoy viendo aquí mientras que estamos, dice, siento no haber dado más detalles, pero dice, básicamente, en Lis es mayor resolución y más correctos No hay artefactos de la reconstrucción de la profundidad. Y cuando miras Bien. alrededor, utilizando las lentes catadióctricas de Lynx, no puedes ver los bezels separados de lo digital, de lo real. Se, se mezcla perfectamente y Quest Pro tiene que resolver todos esos problemas. O sea, tiene esos problemas de arriba ahí. Y, y, y, y Links tiene un problema, que es que no tiene ecosistema. No, no, bueno. Esto, esto, puede ser, esto lo dice una persona. Es que, sí, que sí. Aquí. No, no que, por, por que, el CEO de Links, por eso lo, lo estaba viendo. A ver, necesitas... Que, que, que, que, que Quest Pro tiene mucho... Es decir, Quest Pro es como una Primera llamadita en la puerta de estamos aquí, estamos aquí, pero venimos con todo. Es decir, nadie va a utilizar la R masivamente en ninguna empresa ahora, pero dentro de dos años, dentro de cinco, dentro de diez, en el famoso 2030. Pero que tiene que empezar, vamos a ver, por favor, que tiene que empezar desde muy abajo en las empresas, que, tiene que, que esto tiene que llegar a un punto en el que la resolución, en el que ningún trabajador se te pueda quejar de la resolución. Los que estamos trabajando con monitores delante estamos haciendo en la, en la y os, ahora voy a empresas grandes, ¿eh? Eh, empresas pequeñas, y si sois autónomos, por desgracia, vosotros vais, sois, eso es la jungla. O sea, vosotros hacéis lo que podéis. Pero en empresas grandes está todo muy configurado y está todo muy estructurado. Y si te detienes un monitor, dice el, el convenio que cada X tiempo te tienes que levantar y girar el cuello de una manera porque tal. Por, y eso se tiene, porque si no es una denuncia al canto, si tú vas a poner a un trabajador y ese trabajador en las pantallas, su trabajo que tiene que hacer, su trabajo real que tiene que hacer, no está todavía la resolución a ese mínimo para estar trabajando horas y horas delante del monitor nunca jamás va a sustituir ¿Tenías? un monitor nunca jamás tendrá ¿Tenías? que llegar la tecnología y entonces todo lo que estamos probando ahora, hasta donde hemos podido probar, no estamos en ese punto de poder trabajar horas y horas no, no, es, es, es ciencia ficción es ciencia ficción. Nadie, va, nadie se va a poner a trabajar el año que viene con un visor, con un Quest Pro en su oficina. A ver, nadie. Un desarrollador que esté haciendo aplicaciones. Nadie, digamos, en una oficina bancaria. Nadie. Claro, es que, a ver, yo en el año, en el, en el año, 95, en el año 95 ya existían los ordenadores. Yo estaba estudiando periodismo. En el primer medio de comunicación en el que trabajé, que no voy a decir cuál, serían con máquinas de escribir, de las de rollito de tinta y teclear. Y hasta hace cuatro días a mí los clientes me pedían que mandara cosas por fax, porque lo del email les parecía que eso no se quedaba, que se perdía. Y ellos querían, ellos querían papel para archivar. Las empresas son muy, muy reacias a las innovaciones, sí, muy, sí, muy reacias. Sí, totalmente. O sea, introducir un nuevo dispositivo en una empresa cuesta horrores cuesta horrores o sea es una cosa pues, bestial sí y, y, no, yo, yo trabajo yo, en algo técnico y madre mía pff, si ya te como, digo como decís madre... yo creo que aquí donde esté triunfando entre comillas HoloLens pues es donde tiene su mercado ahora mismo digamos a corto plazo vamos que su competidor sí que... sin duda es Magic Leap y HoloLens ahora mismo bueno o el visor de Apple de 2023 sí. <risa> Todo esto está basado También. en una economía en una economía que tiene que romper por algún lado. Es verdad que salió en el vídeo Acenture, ¿no? que, que ellos eh, pueden abrir ese ecosistema a más porque ellos son los, los, los que deciden muchas veces ese visor a quién se lo van a dar. Entonces si llega una, pre, una compañía grande y dice vamos a hacer que te vamos a dar este visor porque a partir de ahora todas las reuniones las vamos a hacer así. Eh, Carmack en la cuestión esta en la Cuba eh, soltó una cosa que me quedé a cuadros. Y es que habían intentado hacer una reunión. Creo que lo dijo Karma o lo dijo alguien, no sé. Habían intentado hacer una reunión interna sí. todos con las gafas y tuvieron que quitársela y terminaron hablando por Zoom. Me cago en la salada que me estás vendiendo todavía. Sí. O sea, eh, no pasa... Si es que, vamos a ver, no pasa nada, y lo hemos dicho aquí muchas veces, no pasa nada por ser realista y venderle a la gente el realismo. Es mucho más honesto, es mucho más... Es eh, fácil decir, os vamos a vender esto porque, yo qué sé, para médicos, que sí que están usando algunas cosas. Lo vamos a usar esto para zonas de industria, donde algunas piezas las están diseñando con esto. Pero no me puedes abrir el abanico como lo han abierto. Aquí una mujer en su casa, con los postis en una iluminación ahí con la ventana enfrente, que va a tener esos... De todas maneras, si veis la, el tamaño del WhatsApp que tiene a la derecha. Bueno, eso no deberías tener problema porque estás con el, el visor de WhatsApp... VR. Pero cada. cada bueno, solo, o sea, solo el entorno, pero la imagen virtual la vas a ver bien. No estar viendo la pantalla. Si veis, no hay nada pequeño en esos monitores. Y esto se cuidan en salud, para que luego nadie les diga nada. No hay nada pequeño. Y yo en el monitor que tengo ahora abierto para el directo, que tengo un montón de cosas abiertas, todo es pequeño, porque si no, no me cabe. Ajá, eh, efectivamente. Bueno, pues. Yo qué yo... sé. Eh... Nah, yo, yo creo que ha quedado más o menos claro lo que estoy hablando y me gustaría comentar un poco las especificaciones antes de que se nos vaya un poco más porque, porque una de las más importantes es que como sabéis al final confirmaron que efectivamente no está el sensor de profundidad el sensor de profundidad que se veía en los CAD que, que filtró nuestro amigo Brad pues el comunicado oficial que emitió me Meta dice que, que que bueno que utiliza las cámaras que tiene delante tiene cinco cámaras en total en la parte delantera eh, ya sabéis que es una de ellas esa color y comenta que, que utiliza algoritmos de reconstrucción en 3D para renderizar el entorno físico a través del pass through y Mark, que habló del, del sensor de profundidad en, en alguna otra entrevista o, o comentario anterior pues se refería a un sistema de detección de profundidad diferente incluido en una versión prototipo anterior del dispositivo o sea que en algún momento sí que llegó a tener sensor de profundidad, de profundidad. y como dicen es habitual que se produzcan cambios de hardware entre las versiones del dispositivo a medida que lo construimos y desarrollamos. Así que es posible que Quest 3 Pro, digo Quest 3 Pro, que Quest 3 cuando llegue el año que viene, si llega el año que viene, pues no lleve la batería delante y la lleve detrás. Podría ser, porque los CAD no son a, a fuego, ya lo estáis viendo. Uh -huh. Uh -huh. Espero que así sea, porque madre mía. Bueno, lo que es Quest Pro <risa> contra... Quest Pro contra Quest 2 y estas, esto, esto es lo que había que hacer octavillas con él y a cada uno de los que entre en Real o virtual porque habrá gente nueva que entre en Real o virtual gracias a esto y el otro tenía ayer estuve en una fiesta con uno bueno en una cena con unos con unos amigos que nos invitaron y me llevé, me llevé las me llevé las, las Pico 4 y le dije, mirar esto todavía no ha salido, os lo podéis poner, vamos a probarlo." Y alguien en la fiesta, o sea, en la, en la cena dijo, eh, ayer escuché que las gafas estas valen 1.800 euros Eso es lo que le llega Al público en general Y me preguntó, sí, pero esto, sí. esto vale 1.800 Le dije, no, mira, es que bueno, eh, claro Ya no iba a ser el pesado de la cara hablando de... Un... Bueno, eh, eh, eso es lo que le sale a la gente La gente no tiene ni puñetería, mi hermano hoy me lo ha dicho Se ha puesto esto y dice Anda, pero estas son las de 1.800 Le digo, no, no son las de 1.800 esto, tal. Bueno, claro, otra persona en la cena me dijo ¿Y dónde se le mete el teléfono? Bueno, algo hemos avanzado. Claro, hemos avanzado. ¿Dónde está? Algo hemos avanzado. Esto que está poniendo aquí, que estamos poniendo Quest Pro contra Quest 2. La... Es fácil, es fácil la pregunta. ¿no? Pero me compro Quest Pro. Pues sí, yo le diría, um... pues toma, claro, dos, compra y otra para tu hijo. Porque si tienes la pasta y si me sobra. Parte, claro. Pero ahora mismo, ahora mismo, para nosotros, Quest 2 sigue siendo el visor de referencia de bajo coste con pico 4. Eh, y esto de aquí, pues bueno eh, no vale mucho la comparación no sé. ver, lo, lo, inter lo interesante yo creo que, que más allá de la batería, todo esto que se ha hablado ¿no? que el mismo Karma, ya lo comentaste el otro día que hablaba de que yo he estado aquí cuatro horas y no ha pasado nada bueno, ya sabéis si, si son una o dos horas cuando se usan las funciones nuevas de, que lleva Quest Pro como el tracking ocular, facial, todo esto no. si no, como es más grande la batería, pues dura más que Quest 2 en teoría no, no me acuerdo cuánto eran los miliamperios uh -huh. no sé si lo teníamos por ahí o en la otra foto, pero bueno, da igual la cuestión aquí, es que, en la madre de que lo destacable aquí es lo que introduce las lentes y el tema de que habla de que a pesar de que incluso tiene menos resolución Quest Pro que Quest 2 ¿vale? tiene 1800 y, y Quest Pro y Quest 2 tiene 1830 creo, o por ahí, ¿no? Uh -huh. 1832 oh. bueno, es una diferencia minúscula, ¿no? pero sí que comentan que, que al final, como bueno, pues como son las lentes, hay más, por así decirlo, píxeles por grado en el centro y se ve mejor en el centro y mucho mejor también en la periferia que, que el, la, la pena de las lentes Fresnel, y eso es lo que habla Karman, ¿no? que ahora el fobite estático lo, lo notas más, ¿no? porque se ve mejor en la periferia. Pues eso, yo creo que se avance en las lentes, que sean más claras, más nítidas, que en la, en la imagen anterior, creo que te pone los porcentajes y todo, de, de lo que me mejora cab... me da dolor de cabeza espérate sí ya, bueno en display ¿cómo? lo pone te dice wow. más un 25 de mejora en la nitidez en el centro y un 50 de, de, en la periferia según quién según ellos según un estudio que hemos hecho... Eh, bueno, eh, las pruebas... No me imagino que... Bueno, son las pruebas que han hecho ellos y... Y eso... Y mm -hmm. Visual... eso... Lentes, siempre lo hemos dicho aquí en Real o Virtual, no puedes hablar de resolución solo hablando de pantalla. Tienes que hablar de el equipo lente-pantalla. O sea, hay lentes que restringen, aunque tú le pongas un 16.000 K detrás de, de, de, de pantalla, si la lente no es capaz de resolver esa resolución vas a seguir viéndolo mal. Entonces, es verdad que la lente puede hacer maravillas. También. O sea, que, que bien, que, que puede ser, ¿no? Diga, no digamos que no puede ser los 25 y el 5. Claro, te lo dice 37% más de píxeles por grado y un 10% más de píxeles por... ¿Cómo? Sí. Dice un 37% más de, de píxeles por inch, por pulgada, y un 10% ah, vale. más de píxeles por degree por grado. Vale, vale, entonces 10%, 10 más de por grado, o sea, por la que más... nos interesa a nosotros es el 10% ah, bueno, más de... de... Entre tú y yo, 10% más, 5%. Claro, claro, claro, lo de pulgada, pues claro, como las pantallas son, serán de diferente tamaño, pues claro. Claro. Uh -huh. claro vale. Eso, que, no, que, que bueno, no, sí, no, no es mucho, pero algo es algo a ver, lo, lo interesante es que vas a tener un 50% más de visión eh, periférica que eso se agradece mucho para perder el efecto buzo y se agradece mucho para no tener que estar moviendo la cabeza, que era lo que decía Carmack, ya no tengo que mover la cabeza puedo ver el vídeo directamente entero bien, bien, y luego tiene un 1.3% más de gamut vale el, el, el gamut, o sea, la, la cantidad de colores que vas a poder ver Van a ser mayores No va a llegar a HDR Porque esto no es HDR Pero van a ser más colorines y, y si tienes más colores Quiere decir Vas a ver menos banding Que a mí me pone atacado Cada vez que un desarrollador Hace un Te muestra un degradado Y te dice de rojo A negro Y te hace un degradado Y como no tienes La profundidad de bits Suficiente para mostrar Todos los rojos Que llegan hasta el negro Cada vez más oscuro De repente se montan Unas líneas allí Que las veréis todos De que se llama el o sea, es, es horroroso. Entonces, con esto pues te, te podrás quitar alguna. Pero esto, que es lo que siempre también decimos, como desarrolladores deberíais saber los límites del cacharro que tenéis entre manos y ajustaros a él, no ir más allá, porque entonces la estamos cagando. Pero bueno, esto mm -hmm. es otra cosa. Y nada, y eso: y el 50% más de potencia en teoría del XR2 Plus respecto al XR2 normal, que disipa mejor el calor, mm -hmm. también. Y, y, y otra de las y, cosas y, y vete al final <risa> y la ¿qué? mitad de batería no, y la mitad de batería, todo es maravilloso hasta pero, que llegas al a, pero a la mitad de batería la nueva, las nuevas funciones, que es lo que es la clave que no claro. Nada, a mí lo que me sorprende es que no incluyan el bloqueador de luz completo en, en el paquete, que tengas que gastarte 50 euros adicionales y que sale el 22 de noviembre si encima te tienes que esperar casi un mes porque sale el 25 de octubre el visor, ya sabéis, 1800 euros. Pues bueno, te dan los bloqueadores parciales de luz. Por pues si quieres usar VR, pues vale. El completo, ya sabéis, sale el 22 de noviembre. Esos que te venden también la funda, ese es el, el cargador mini. Este es el, los partículos. Este es el de... Ferro, a, 2000, a, dos, a, a 2.000 euros. Al final, 2.000, 2000 eurillos. Pues, eh, sea como sea, el visor está, que hecho, no es está hecho como una prueba. Eh, también muchas veces aquí mm. nos hemos quejado de queremos lo último de lo último y cuando sale lo último de lo último decimos, Que me estás vendiendo? No quiero lo último de lo último. Quiero que sea más barato. Y te dirá, pues a lo uno o lo otro, chato, no puedo hacerlo. También barato. tiene Wi-Fi 6E, pero ellos comentan pero tampoco, en Asterisco no. que el soporte no, completo no. de Wi-Fi 6E llegará a principios de 2023. Así que todavía no parece que esté. Vale. Pues ¿Y esto de sacar los visores por, por sacar los visores por fascículos, porque y esta característica llegará el mes que viene y esta llegará a los seis meses y esta en la versión 63. Joder, que, que, que, el futuro, el futuro ahora se llama dongle. Vale, puedo ver el futuro, vendrán dongle. O sea, la bola, la bola esa de las brujas será un dongle, porque el, el dongle lo va a llevar todo. Hay que mejorar la lente, un dongle. Claro eso no, pero bueno que, que a ver, va a tener más RAM genial, porque lo de la RAM es algo que, que todos los que habéis programado, si alguna vez habéis programado mola mucho tener más RAM porque ahora que tú te pones y te empiezas a volver excelso, ahí venga voy a hacer Multitarea. Este, y de repente mm. no, no cabe tienes que apretar ahí y entonces ya no cabe más así que 12 GB está bastante mejor de lo que teníamos um, por lo demás 90 Hz clavado mal mal, porque ya decíamos que toda la realidad virtual tenía que ir cada vez más allá o sea, si, si en su momento Index llegaba a 144, hace unos años Sí, pero en estándar ¿Cuántas dicas de 120? ¿Vídeo? Eh, cu cu cu cubis y poco más, o sea, a ver, a la gente que se haga una idea, en Quest 2 estamos jugando a 72 ni a 90, estamos jugando a 72 o sea a 120 más cubis y poco pero, más. Pero han pasado dos años, pero han pasado dos años. Y a lo mejor tú quieres ver aplicaciones, sobre todo, ojo, que estamos hablando de aplicaciones donde tu ojo va a estar directamente en la pantalla leyendo. Esto lo están vendiendo para, si no, no te harías uh -huh. con Microsoft, ¿vale? Para hacer Zoom, para hacer Excel, para hacer aplicaciones muy, muy concretas. Pues leches le si vas a hacer esa pero no me digas tú que no vas a poder hacer un Word a 120 Hz, y que pues, no sé que le vas a meter, el, el, el clip ese que te va a hablar y vas a andar por la, ahí con... ¡Ay rey, sí! ¡Que vuelva al los clip! De Excel. ¿Tampoco me vas a, la, la, eh, yo creo que eso sí que debería ir a 120, pero más que nada por la capacidad, o sea el, el, la luz que vas a tener completamente directamente en tus ojos durante muchas horas de trabajo, es que aquí hay que cambiar el paradigma que esto es para trabajar y yo cuando trabajo quiero mm. que sea muy cómodo que no dé problemas y que además me permita hacer mi trabajo con normalidad, que no me tenga que que no tenga que luchar con la técnica. Porque si ya tengo que luchar por ir, levantarme de la mañana a las 7, a las 6 y media, todas las mañanas, si encima vas al trabajo, y espérate que se me ha acabado la batería. Que se me ha... Entonces todo ese ecosistema que ellos están apostando, me imagino que será una prueba de fuego para ver que, cómo le sale. ¿no? ¿Cómo le sale? una de las características donde todos vosotros os habéis venido también, y ha habido un mogollón de, de idas y venidas en el foro, es el Foveated y con esto se ha aliado pardísima pardísima, que si las lentes eran tan buenas de las Pro que esto lo dijo Karmac al tener la periferia donde se ve cristalino, o mucho más de lo que se veía antes, vas a ver los errores si es fijo vale, si es fijo si es dinámico ya Karma dijo, ya, pero es que los ojos de cada uno son un mundo, lo vamos a hablar aquí hasta la saciedad, es que no vamos a poder hacerlo tan bien. Y claro, siempre hay alguien que dice, pero PSVR lo va a hacer. Y entonces Karma públicamente dice, no, yo no dije que no, dije que si la Pero no en standalone, ¿no? No en estándarón. ¿no? No este, no, pero dice, si la cagas, pues la has cagado. Eh, vas, vas a ver un montón de cosas raras y si las la metió a pata, ¿no? Entonces, eso es como diciendo, oh, PSVR vas a flipar. Y esta es mi opinión un niño jugando, un niño, perdonadme si, si digo niño, vale una persona que conecta la consola para jugar en un momento dado y no es robiano, no se va a enterar de que está viendo mal a no ser que sea exageradísimo ¿no? porque no se va a enterar mi hijo no se va a enterar va a estar jugando y va a estar jugando y ya está ahora si tú te pones y vas a pillarle pues sí notarás como notamos todos en, en todas las aplicaciones ahora si lo pasamos a, a dinámico y esto lo estuvo explicando, ¿no? Lo... Salió un vídeo posterior, eh, el eye tracking, eh, foveated rendering, lo de abajo, contra el fixed, foveated rendering, que eso está clavado a fuego ahí. La de abajo se mueve, uh -huh. la de arriba no. ¿Cuánto podemos ganar? Pues claro, aquí para gustos colores. Yo no estoy capacitado técnicamente para decirlo, porque todavía no lo hemos tenido y no hemos podido estudiarlo ni hemos tal, o sea que... Que si ellos dicen que no se... Si Karma dice que no se gana o que no se gana todo lo que él cree, yo le creo. Si me viene alguien y me dice que se gana un 50% y me viene oplo a tu BR y me jura y me perjura que se gana un 30%, pues también le tendré que creer, pero veremos a ver. Y como además tenemos... una. Tenemos, bueno, no lo voy a hacer, porque Julio está, y yo estamos preparando una cosita chula para detectar ciertas cosas. Entonces, eh, bueno, que yo qué sé. Fixe va a ser la, la temporada de, del el eye tracking fixe o sea eye tracking fobia de rendering. esto es renderizado for dinámico de toda la vida vale eso es, eso es pues no sé esperemos a ver cuánto de más si esto consigue que el flight simulator me lo ponga y cuando pase por encima de de Niagara no me cuaje el ordenador entero y, y se y me vaya para abajo ahí con el avión y vaya algo más de 30 frames por segundo, pues se podrá ganar algo. No lo sé, hasta que no lo tengamos, de verdad. Yo, son conversaciones que están interesantes, pero no podemos dar respuesta. ¿no? Mira lo que dice aquí. ¿Cuánto GPU podemos salvar haciendo el FOBAT? 30%. 45%. 47%. 52% si lo haces en... No lo sé, sinceramente, no lo sé No lo sé, luego esto cómo se ve O cómo no se ve, todavía no lo tenemos Suena interesante, eh Julio, si estás por ahí y no te has ido a tomar una pizza eh, ya está Vamos a hacer pruebas y pruebas y pruebas Hasta donde lleguemos Pues eso El año que viene, bueno, arranca ya con Quest Pro, lo de, bueno, no arranca con Quest Pro, si es que el track inocular Realmente está circulando ya desde hace tiempo sí. Pero es verdad que ahora es cuando Complexion enviar va a llegar al consumidor de verdad, no con Quest Pro. Veremos, hasta, so, sobre todo, yo quiero ver hasta dónde nos deja llegar. ¿No? O sea que, que todo, esto no, todo esto va para poder dar la oportunidad a aplicaciones que antes no podían hacerse y ahora podrán hacerse, ¿no? Gracias uh -huh. a la XR2 Plus, a ese sistema nuevo que tienen de, de, de sacar el calor, de refrigerarlo, de poder subir los ciclos, de seguir tal. Todo esto llevamos años y años pidiéndolo. Así que vamos a ver qué desbloquea esa característica. Está claro que uh -huh. si desbloquea algo, no vas a poder utilizarlo en Quest. Entonces, va, dentro de poco será como el modo modo Pro, ¿no? Como la, la PlayStation Pro 4 Pro o la PlayStation 4, bueno. ¿no? O sea, habrá juegos en los que digas, vas a poder tener estas texturas, vas a poder tener estos shaders, vas a poder shaders Sí, pero eso, hasta que no llegue un, o sea, un visor de consumo que sea así no, no va a aburrir. Claro. Tal, claro. Entonces, no, no lo vamos a saber. Así que de momento En la parte de meta me refiero Sí uh -huh. eh, Hablando de esto, se han puesto muy serios con, con qué pasa con el eye-tracking a ver, ¿cómo de, volvemos otra vez a la caída en picado en la bolsa de Meta. Meta viene herida de muerte. Meta ha estado en juicios en Estados Unidos desde hace desde, los, desde el 2018. Y juicios de esos peliagudos, fuertes, con multas. Con, o sea, cosas muy bestias. ¿no? Cambridge Analytica. Eh, gente que se ha ido de allí diciendo madre de dios lo que se está liando con nuestros datos ahí dentro, entonces claro eh, el ingeniero siempre va a ir a su bola, el ingeniero va a decir yo a mí lo que haga meta con los datos a mí me han dicho que los tengo que coger y que tenga que captarlo y saber dónde estás mirando exactamente, lo que hagan con los datos a mí no me mira ¿no? Que es lo que dice de ahora. hecho supongo que os llegó a los que tengáis un email el otro día de, de que han cambiado la privacidad, ¿no? añadiendo sí, sí. el tracking ocular el facial eso es uh -huh. sí, sí. esto viene por eso dónde están tus ojos mirando qué están mirando y qué vamos a hacer con esos datos cualquiera a lo mejor otra compañía si te lo dice Lynx, te lo dice Barrio pues forma parte de un ecosistema donde sabes técnicamente lo que está ocurriendo te lo dice Meta y saltan todas las alarmas de aquí a Sebastopol y se monta un pollo porque dices tío si acabas de venir de un juicio de Cambridge Analytica por mucho que vos salga y me jure ahí y ponga las manitas y como los japoneses diga o oh, el rey, lo siento mucho no me voy a ocurrir ¿no? eh, pues a ver, la gente no se termina es que no se termina de fiar y ese es el problema que yo no sé cómo se soluciona esto a nivel de marketing tienen un problemón como un piano allí de, de grande, ¿no? Pues lo Vamos han intentado bien, con, el cambio de nombre, con, el, con el cambio de nombre Y intentar hacer las cosas bien a partir de ahora A ver, Microsoft también tuvo un grave problema de imagen Y salió adelante, ahora tiene también buena imagen También la verdad Google, en cambio, al revés, tenía muy buena imagen, Don able, y ahora pues no tiene tan buena imagen. Yo estoy con Lecitron, yo estoy completamente con Lecitron, y esto lo no hemos hablado muchas veces, eso les pasa por matar Oculus. Si hubieran dejado Oculus como rama separada, no, el... y hubieran intentado separarse completamente de ello, y haberle, en vez de llamarle meta a la empresa, sigue con Facebook y le llamas Reality Labs y lo que sea, y además has quemado todos los puentes entre las dos empresas, no, es que no, hay ni el, no pueden hablar de ellos ni se conocen. Te digo, venga, vamos con ellos. Pero para el usuario normal, el otro día en la cena me lo dijeron, pero Facebook de verdad está haciendo. Claro, es que el usuario normal flipa. Yo, cu yo cuando hablo tengo que explicar: eh, meta, meta, la gente no se ha enterado que es meta. La gente sabe, la gente que sabe de VR sigue hablando de Oculus y la gente sabe Facebook. Por mucho que cuando abran el móvil el WhatsApp y ahora ponga WhatsApp by meta o Instagram by meta, no terminan de captar que eso es. Eh, no, no saben lo que es meta. Facebook sí, o sea el cambio de nombre que llevan solo un año con él todavía no ha calado, no ha calado y para mí también para mí también es un error el haber desprendido un desprendido de un, de un nombre que, que mola, Oculus a un nombre de Meta. Que tiene múltiples significados y pocos buenos. O sea, no sé. Claro, es que vienes de donde vienes. Joder, es que esta que en ha estado más en el juzgado últimamente que en, que en su oficina. Y siguen, y o sea, siguen, y siguen. siguen y claro, entonces, bueno, eh, allí sus cosas. Por cierto, todos estos vídeos que. Pero bueno, poniendo. Que es que, que, que hace un año que cambiaron de nombre. Démosle tiempo a sí, ver sí, si sí, cuaja sí. el nombre, a ver si da, pero. Qué, y ya, sobre todo, démosle tiempo a ver, a ver si es verdad. Que se vuelven una empresa, iba a decir, un poco, más de, un poco más decente. Bueno, pues veremos, a ver, nosotros, a ver, que yo tengo cuesta aquí y mi. Que, que no estamos, no estamos diciendo solo responsabilidad. Responsabilidad. Estos vídeos que se estamos poniendo, oh. esto es lo que decía. Yo, este vídeo en particular no lo sé, pero muchos de estos vídeos decían que estaban hechos por y para, ¿no? que no eran reales, que estaban hechos por, que se habían, que, que mostraban una finalidad, un concepto de lo que se quiere llegar, pero que no son reales. Yo este vídeo en particular no lo sé, por eso que os lo pregunto, porque no sé si, si este en particular eh, está renderizado y muestra. Solo, un solo quiero, que ha compartido no lo sé. para explicar esas cosas, ¿no? De, de entendimiento de la escena y el pájaro a, y el a mejor, color. Sí. A lo mejor sí, no lo sé. Pástru a color, vale. esa es otra de las grandes eh, movidas que ellos quieren. El pasturo en color. Es verdad que, por ejemplo, pico, y hablamos un momento, paréntesis, pico. Eh, el pastro en color ya lo ha dicho. Tenía por aquí, ¿no? El, el, la movida que ha dicho esta gente. Que no, que, que no corrige. Ah, esto, esto, esto era. Eh, no, Pico ha venido a decir. Ya tenemos XR. Y ya ha salido Fix. Eh, que este hombre este es al que le, le hicieron el, la 13-14 los de Facebook con el tema de todos esos gráficos que veis ahora de, de los del fitness oficial que tiene Oculus o sea que tiene eh, dice este hombre y ha ido a juicio por ello que era suyo bueno en cualquier caso el hombre tiene una cruzada normal porque claro si te pues todavía la tienes Dice que. Pero en este caso se mete con pico, no se mete con Facebook. Dice, cuidado, porque pico 4 no corrige el pass-through, y es verdad, el pass-through, lo leeréis en esta semana en la review que estamos haciendo. El pass-through es una single cámara, es una cámara de ojo de pez que tiene que corregir un montón de cosas. Entonces que cuidado, que no funciona como tú quieres, ¿vale? Que no es cómodo el uso, continuado a hacerlo, que es muy gracioso, que en la cena ayer se lo pusieron y decían, anda si te veo. Y, y te veo en color. Pero luego hacían así con la mano y decían, ¡hala, qué grande es mi mano! Que no está preparado para trabajar. Entonces, cuidado con hacer cosas de mixet cuando las cámaras todavía no están funcionando. ¿no? Yo creo que a lo mejor la siguiente generación. Pero bueno, ahí está. Eh, Facebook o Meta, ¿no? eh, hablando del pass-through, pass-through, pass-through. Queremos que sea pass-through. ¿no? Y además te lo ponen pone todas las puñeteras fotos que nos están mandando a poder trabajar en Pastru como Dios a mí me han dicho que las cámaras todavía no están, como para llegar a ese punto transparente ¿no? pico, me pongo las pico, quiero trabajar con el monitor, tengo que quitármelas para ver el monitor, a no ser que, el, que, que sea un icono que le tenga que dar si es texto, no lees nada, tú tienes whatsapp en la pantalla estás con pico, le das dos veces ves en color, ves que está la pantalla mola mucho, pero no lees un pimiento, pues no tiene resolución para leer nada, entonces este tipo de cosas no ayudan al trabajo. Ya me gustaría a mí poder estar programando en un real y a darme dos veces y ver la pantalla de un real tranquilamente, darme dos veces y estar en el juego compilado y tal. No, eso todavía no se puede. Todavía no se puede. Pero nos lo venden igual. Y lo otro son los avatares. No, hablamos de avatares y. Yo es que seguiría para adelante con el resto de cosas, porque sí, si no, no nos vamos todo, a acabar a las 12 de la noche. Todo, la pena, <ríe> todo una gripa, ¿todo, eh, No, a, todo, a ver si es que yo solo, solo quería hablar de Quest Pro de los, del hardware, ¿todo? no hemos liado. Y son las DNL. Claro, digo, pues ya. No no no, no, no, no, no, no, no, no, que va, que va. Si no, mi idea no era hablar de todo, que va. Vale, vale. Bueno, claro. Pues, eh, de hecho, lo más bueno, importante bueno. son los mandos, creo yo, aparte de todas las mejoras que hemos hablado. Pero este salto de los mandos traqueados que bueno, ya sabéis que, que explicaron también cómo funciona lo, los motores LRA que lleva en el grip, o sea, en el de agarre y en el gatillo. Y otra de las cosas interesantes, que es el tema de, de, de, del gatillo, que lleva que detecta en qué zona el gatillo pones el dedo. Eso está curioso, ¿no? Ya sabéis, igual que ahora mismo detecta si pones el dedo en el stick, en, lo, en los botones... Pues en el gatillo no solo si lo pones, sino también si lo desplazas hacia los lados, te sigue. Es sí, una, especie, una especie de trackpad, ¿no? Sí. Sí, sí. sí. Bueno, esto como le dicen el True Haptics este nuevo de los Touch Pro. Pues oye, ya lo probaremos cuando tengamos ocasión. Pues son 350 euros, True. compatible con Quest Pro o Quest 2. Los mando, creo sí. Ahí lo tiene. Sí. Ahí eso. Eso. Que tiene, sí, sí, sí. Que es táctil. tiene multitáctil. A ver. ¿no? Bueno. A ver, los mandos tienen que ser una pasada. O sea, los mandos valen lo mismo que una. No lo, lo, claro. lo, lo, lo, los mandos valen lo mismo que una Quest Pro cuando valían 350 euros. <risa> que, que un visor con dos mandos. Los, solo los mandos de Quest Pro valen lo mismo que Quest 2 más mandos. Claro, ya han procesado tres cámaras. Ya Yo eh. no digo que no, que, no, que, no los, que no los cuesten, pero es así como llamativo, ¿no? Que tengas. En fin, claro, antes por 350 euros en... tenías un visor y Hemos mandos. instalado Doom en el mando de. No, que es, es la prueba de, de si, si, si, si es un stand -alone, mm. tiene que poderse jugar a Doom. Hemos instalado Doom en el mando. Sí, el por lo que vale, tiene que ser un pepino. Eh, bien, pues eh, genial, Esta, esto sí que es un, una Ahora, no puedes, no puedes hacer un juego para estos mandos porque entonces estás cargado el ecosistema, ya has roto... Pero generación. yo ahí sí que os escuché hablar el otro día, Julio, y a ti en el, direct, o en el directo que hiciste de Karma, y ahí no estoy de acuerdo. O sea, tú ahora mismo tienes tracking de SteamVR con Lighthouse, que, que por el SDK, me de, si tú tienes un tracking con Inside Out, pues no pasa nada, eso va a funcionar igual. Eso es lo único que falla es la estabilidad. No, o tú estás hablando de, de sacarle rendimiento a... Claro, claro, claro. No, no, a mí el tracking me pero, que haga lo que pueda. Pero lo, pero lo pienso igual. O sea, tú, le, tú si pegas al tiro. Que, que, que si aprietas el botón ese que tiene, ¿no? Que si aprietas el eh, in death, que estabais aquí riendo de mí, con el index. Eh, si pones in, y coges, in el, y coges el este y con este mando aprietas fuerte y eso hace que cambies de arma, o sea, que cambies de, de estas, las flechas que te salen ahí una detrás de otra y que puedas hacer... O sea, si empiezas a hacer a jugar con cosas... Sí, sí, sí, siempre tienes que hacerle... Que tiene y no lo tiene... Mm. Se va la generación y se parte por la mitad. Pero hay más que los desarrolladores, debería ser también el SDK, el que, el que no me acuerdo se llama esto en programación, pero el que sabe que tiene que llamar, si eso no existe, a, al otro método, ¿no? por así decirlo. El fallback, sí, bueno, pues tenerlo, claro. Sí, bueno. bueno pero entonces, pero ya, Pero si, te vuelvo a repetir que yo creo que ahí empezamos a romper. Eh, ciertas... Sí, sí, estoy de acuerdo, si lo suyo es mantener, eh, pues eso, ya hemos llegado al estándar de los botones y tal, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Me, hizo, me hizo mucha gracia, ahora que estás hablando de botones, me hizo mucha gracia el tweet que sacaron, <risa> que dice, dice el tiempo es un círculo plano, <risa> y es verdad, en VR, edición VR, dice, en el 2022, es, es 2022, y la compañía que antes se llamaba Oculus, Está súper excitada hablando de que vamos a poder jugar al Xbox Game Pass Que alguien de vosotros lo ha intentado En una pantalla virtual con un controlador de Xbox Hemos vuelto directamente al 2015 Cuando sale Palmer y dice No podemos daros mandos, os vamos a dar un mando de Xbox Que es la leche y vais a poder jugar a los juegos de Xbox directamente O sea, hemos, dado, hemos hecho siete años después un viaje al pasado para volver a donde estábamos. El círculo sí. se cierra, el círculo de la vida virtual. Podéis comentarlo ahí en el, en el chat. ¿Alguien juega a, a juegos planos en modo cine con un visor VR? Sí. ¿De manera habitual? Porque, claro, sí. todos lo hemos probado alguna vez, pero de manera habitual. O sea, como que para que sea interesante instalar Game Pass en, en Quest. Seguro que hay. De hecho, me suena que Julio ya la había probado. No sé si lo usa, pero. pero <risa> no lo probarlo, sí, todo. yo también he probado. Yo, eh... yo por probar, probé hasta Stadia. Eh, jugar a, a juegos de Stadia en en, en 2, por probar. Viene Pablito pero, y nos dice, hola, buenas noches. Y el siguiente mensaje es: Claudia está muerta. Muchas gracias, Pablito. Muchas gracias. echábamos de menos el optimismo, en el canal. Pues eh, que no está muerta. Está, estaba de parranda. No está muerta, está con un mando de Xbox. Eh, ha retrocedido en el tiempo. Ha, ha retrocedido para coger impulso. Eso es. Eso es. Bueno, pues el mando. A ver si Microsoft nada, espera, se anima. No, no, no. A ver si se anima Microsoft ya de una vez. Con la Xbox. Sí, pero el <risa> Citrón, ver una película no es jugar. Estamos diciendo, ¿jugáis alguna vez? Sí, Pelis, sí. Yo, yo, yo Pelis lo he visto un montón, sobre todo en 3D. Yo te, claro. tengo, tengo Xbox, el Pass, porque me lo compré para jugar algunos juegos y yo no lo sé la verdad no sé qué hacer me lo pongo pero eso a lo mejor cuando te vas a vacaciones te lo llevas pero y... eso depende si de ah, ti te gusta hacer. si estás cómodo con el visor pues sí se manda um... lo vas a ver en grande en una pantalla grande como si fuera cine pues oye um yo no, no en mi caso, no, pero si no, si tú sí me parece correcto me parece un añadido, pues mira, perfecto una posibilidad más que se pueda hacer de forma sí. oficial porque ya se puede hacer de forma sí. pues no tan oficial no pero, pero no bueno, no deja bueno, pues de bien, bien pero... ironía, ¿eh? no deja de tener una ironía ah, eh, no deja de tener una ironía ahí que sí, Palme sí, en su hombre. casa debía estar haciéndose las 7000 cruces ahí diciendo, o sea, me habéis comprado <ríe> Oculus un y... Gears of War VR ojalá <ríe> Eh, bueno, pues. Eh, o, sí. o un halo, que se quedaron ahí con la cosa esa de, de cartón, esta de, de tiro. Mm. La galería de tiro, pues... aquella chunga. <risa> pues, pues, pues, ¿seguimos o qué, Oscar? <risa> También, gracias por preguntar. Gracias. Yo te sigo, tú tira, a donde quieras. No, no, si era, pues, ¿quieres comentar más cosas de Cuespro Pro o qué? No, porque ya lo que nos quedaba Era eran reírnos un ratito de, de piernas, piernas, piernas Que encima no les habían hecho Es que se ha montado en Twitter Se ha montado porque ni siquiera les habían hecho sombra o si, o, o, Que no le han hecho sombra Que lo habían, lo habían hecho porque claro Luego se descubrió el pastel Las piernas no eran de verdad Habían hecho con motion capture o sea, las habían cogido con, con, con cualquier sistema de captura de movimiento, de los, todos los que hay, y lo habían montado en un cacharro, en un vídeo y tal. Pero la gente se quejaba y decía, pero bueno, vamos a ver. Dice, ¿pero qué, a, a qué gente estáis contratando para hacer esto que no le ha puesto la sombra debajo? Y es verdad que no hay sombra. Y cuando te das cuenta, dices, anda... Que Hay cosas que parece que las hacen, hacen como deprisa y corriendo, como aquella foto del, del Zuckerberg cuando sal, salió el, el Horizon Worlds para España infancia, Francia, ahí con una Torre Eiffel y una sagrada familia súper cutres. Parece que las hacen como en cuatro, en cuatro minutos. Pica, pica, zaca. No sé. Bueno, pues se, ha, se ha liado, se ha liado. Se ha liado. Eh, pero... Hombre, también el que quiera engañarse es porque quiere engañarse, ¿eh? vamos. Que decir sí, que todavía se sabía que no eran avatares reales, ni que, iban, ni, ni que íbamos a tener piernas paso mañana. Sí. Juego ¿Digo en yo? plano, o sea, ¿qué Pero Edu, ¿qué dices? No, no, no, no juego. juego, juego, en plano, pero ¿sabéis qué hago? Me pongo un juego en la pantalla izquierda y otro en la derecha. Eh, eso no lo habéis visto venir. Y juego a dos juegos <risa> a la vez, porque eso no es <risa> un Uno en la izquierda y otro en la derecha. Bueno, que, que no hay que las piernas, que nos olvidemos. Básicamente es lo que viene a de decir todo el mundo. Sí, sí. oye, la también, que, no, yo no sé. Yo a veces me hago la gran pregunta. ¿Tan importante es tener piernas? hasta que te las... O sea, como sí, para que sí, sea, sea, como... Si se están traqueadas... O sea, no, digo... Durante la conexión en la MetaConnect, que os conectasteis con Big Screen, si ahí los, los avatares no tienen ni brazos, solo tienen unos muñoncitos... Oh. Pierna, pierna, pierna, pierna, business, business, business. Pues no sé, las piernas deben general. Sí. Bueno, es que yo, yo, yo es que le tengo muchas manías a las piernas virtuales por culpa de Bob Lab, que se me enganchan en las escaleras y en todas partes. Le tengo que... le cogí mucha manía a las piernas virtuales. Pero mucha yo, manía. O pierna, pierna, pierna. Pues no, pues va pues, a comprar. Sí, Sí, esto fue un poco un poco sí. ñordi eh, ya está, ya está porque luego es verdad que no, hablan de habla so, no vamos a hacer sangre del árbol caído no vamos a ir a, a ellos otra vez ya nos hemos metido demasiado con, con esto lo único deciros que es que es verdad que las cosas dicen que ellos querían llegar a 500.000 usuarios pero ochenta 280.000 en realidad la cifra puede ser llegar a 200.000 como mucho la mayoría de los visitantes de Bison generalmente no vuelven, o sea tú entras y dices hasta ahí te quedas. Me siento identificado Me siento identificado. Has entrado Yo entro en agosto y ya a, Por ejemplo, dice comparación los productos de Meta, Facebook Instagram y Whatsapp, ¿no? Son 3.500 millones de usuarios mensuales. 3.500 millones Entonces, Os imaginé que hacemos un día un canal Este real o virtual Llevamos un día y tenemos 3.500 millones de usuarios mensuales. Una cifra equivalente a casi la mitad de la a población ver, mundial yo... Eso sí. yo, no es por defender, yo no es por defender Horizon Worlds, que particularmente pues no me atrae mucho, pero a veces hay que recordar que sigue siendo una aplicación en beta y que llega a cuatro países. No, no, no vale comparar los datos con Facebook, Instagram y WhatsApp, que llega a todos los países sí, del mundo. Es y verdad que, y que, claro que, es verdad que, que también sí, necesitas un ¿no? visor estamos tirando cubos de billetes a cubos y se están Ay, quemando no. allí y que no parece ser no dice que llega a menos población que los Sioux Falls esto que no tengo idea que que no sé, lo, que lo, lo he buscado no en que Google va. Maps y es como es como parla ¿no? o sea es como sí no es como sí es un barrio de Madrid un barrio bueno eh, eh, eh, dos manzanas de México City eso, ya son más que más grande que esto un hospital de Llobregat vale pues eso pero no vamos a hacer daño no vamos a hacer daño porque porque no se lo merecen sí o no no lo sé Cuestro yo creo que hemos hablado llevamos hora y media hora 40 minutos hablando de, de, de Cuestro ¿hablamos de otras cosas? ¿o no? ¿sí? Vale. ¿de qué? sí por favor <risa> por favor eh, los pedidos de Pico 4 sobrepasan las expectativas y habrá retrasos en sus entregas. Oh. No todas las precompras van a estar el primer día, como han anunciado, debido a una demanda mundial sin precedentes, lamentablemente habrá retraso en el cumplimiento de algunos pedidos anticipados de clientes en la región de la Unión Europea. Oh. Estamos trabajando incansablemente para garantizar que la demanda se satisfaga a finales de octubre. Explica Pico Interactive. Oh. Oh. Que, que tampoco y a es verdad que que en Amazon estaba agotado temporalmente, tanto vestido. el de 128 como el de 256, y en XR Shop sigue aceptando precompra y, y ellos mismos han puesto ahí, para que no quede duda, <ríe> en mayúscula, producto no agotado. Casualidad. <ríe> casualidad, casualidad o no, se agotaron en Amazon justo después de la Connect, que mucha gente está bromeando con que la Connect fue la mejor campaña de publicidad para comprarse un pico eh, 4. Pues no te digo que no, no te digo que no. Eh, le recomendamos encarecidamente que mantenga su pedido, por favor, por favor, dice no, por favor, que no nos tengamos no, no, no, sin no, ni... no, no, mira no te lo, le, lo digamos, quites claro. de agua y te vayas a... a claro, claro. Sí. priorizaremos primero los pedidos pendientes existentes, o sea que si eres de los primeros ansiosos que hubo, que le dio el telele cuando salió y le entraron los nervios y pagó, tú vas a ser de los primeros, menos mal, ah. y dice si se ve afectado acepte nuestras más sinceras disculpas, son chinos los chinos se toman, sí, y los, los orientales y que... se toman muy a pecho el pedir perdón Cosa y que. Quieren regularizar el tema en este mes de octubre? O sea que ya no haya problema de, de suministro. Sí. Bueno, pues eh, pico llegará, no sabemos cuándo. Esto, de todas maneras, quién lo bueno, hace. Bueno, sí, llega, llega, ¿no? o sea, llega el martes, llega. O oh sorpresa, o oh sorpresa, van con, con hay una latencia. La latencia es desde que lo compras hasta que te llega. No es lo que hasta que te lo venden, no es hasta que te lo cobran, no es hasta que le llega al de Segur o al de UPS, no, no, no, es hasta que llega a tu casa. Hay una latencia ahí que puede tardar meses, ¿no? Y que si no, que se lo digan a Pimax. Entonces, yo creo que estamos muy acostumbrados a las latencias en, en VR, así que aquí no hay space warp ni, ni técnicas para reducir la latencia. Me, me, me suena a Star Trek, a Star Trek. No, hay, no hay un No es cuántico, no hay un punto que te aparece en tu casa Eso llegará Así que bueno, eso es lo que Pico dice Que por favor, ya que habéis pagado, os llegará a vuestra casa No saben cuándo pero que no desfallezcáis Llegará. Pues sí, Así que.. Llegarán antes que las HP River G2 en su día. Y si no, oye, si no, mira, si no, si tienes por casa una, una cosa así puedes ir, puedes ir pensando Ay. que lo tienes. Puedes ir, Vale, tú, en tu mente, porque además los robianos tenemos una imaginación desbocada. O sea, tú puedes, puedes cierrar los ojos y sabes, pues no hace falta, te pones, le, vas a tu señor, abres el cajón, te pones el S y no me digas tú que.. En, Total, tanto igual. Llega, ¿eh? en tanto llega, claro. Está... Bueno. Nada, que... hablamos, de, hablamos de algo serio. ¿Qué queréis que hablemos? Porque ya Seguimos. La... Meta adquiere tres estudios de juegos. Ever. De videojuegos. Hasta ahora. Ever. No, no, son estudios de videojuegos. Eh, Camouflage, Twisted Pieces, de Armature Studio Camouflage, eso los de Iron Man, de Republic, VR... Eh, Twisted Pitch, el creador del gran juego Wilson Hart Al menos para mí, gran juego Y, y luego Armatura Studio Son los de Resident Evil 4, los de Port Este es Wilson Hart Que es uno de esos que salió para Riff en su día Y las pegas que tenía en su momento Ya sabéis, era el tema este de los Hotspots Que se le llama, el teletransporte a puntos fijos Pero, tenía pero, aún, así, pero aún así Sí, sí, aún así a mí me encantó este juego y lo jugué no hace mucho tiempo con la pandemia que lo tengo, lo, tengo, lo tengo pendiente. Esto lo tengo pendiente. Bueno, pues estos sabían hacerlo, sabían hacerlo y espero que no se les haya olvidado después de comprarlo, porque claro, cuando te compre una gran empresa, vete tú a saber lo que pasa ahí. Claro es que verdad. no. Sí. Después han hecho más cositas. Sí, han hecho más. En VR. Es verdad. es verdad. Hombre, oficialmente, comentario de Menda respecto a estas adquisiciones. Pasará un tiempo antes de que podamos revelar en qué están trabajando estos estudios. Pero estamos entusiasmados por seguir trabajando con estos desarrolladores y apoyándolos mientras traen juegos ambiciosos y con visión de futuro a la realidad virtual. Eh, eh. Y bueno, el, sí que, por ejemplo, Camufla, sí que hizo un comunicado oficial y el Ryan Peyton, que es el fundador y director del estudio, que va a seguir siendo, ese su cargo, director del estudio, pues comenta, yo voy a continuar ayudando a mis colegas a lanzar Marvel Iron Man VR, ya sabéis que llega el 3 de noviembre, bueno ahora lo íbamos a comentar, pero llega el 3 de noviembre y mientras centro mis esfuerzos creativos en nuestro mayor juego hasta la fecha os acordáis que, que en LinkedIn tenían puesto que estaban creando había más de 60 personas trabajando en un triple A se hablaba mm -hmm. este verano pues, pues eso su mayor, o sea, su, su título anunciado, que esperan revelar atentos, en algún momento del próximo año o dos o sea que es un juego que hasta dentro de un año o dos no vamos a saber cuál es va a ser dos. y no sabemos si saldrá en ese momento porque puede ser el anuncio y que sale más tarde vamos, que la cosa va para largo en Oculus Studios como estamos viendo y solo para por reflexionar o, o, o, o, o analizar un poco lo que ocurrido en este tiempo acordaros que a final de 2019 compraron Big Games los de Big Saber. En 2020, primero compraron a los de Asgard Braz, que es el Sanzaru Games, luego Reddit Down, los Nego, y luego compraron ya a Downpour, los de Onward, a los de Population One, y ahora esto, si no sé si me dejo alguno. Creo que no, vale, los has dicho todos. Pues eso, que el que no lo cuento porque están haciendo DLC, pero Sanzaru, por ejemplo, es de 2020, o sea, si si, si, como dicen ellos, las cosas van para algo, y aquí, por ejemplo, estos que la acaban de adquirir dicen uno o dos años, ¿no? Pues sería este año cuando deberíamos saber algo de, a lo mejor, de Sanzaru, ¿no? Pero yo creo que lo dejan para el año que viene, viene y bien. espero que el año que viene ya veamos, como decía Mike Doran, que es el, el productor. Una, unas ¿no? Que, que se rumoreó que estaban con unas garras. Sí, que veamos, que veamos algo ya de lo que están trabajando y no como bromeáis por el foro de ¿sí, Horizon Wars y tal. Lógicamente. Es verdad que Doran lo último dijo fue staff que estaban haciendo cosas, pero espero que esas cosas sean juegos, ¿no? Que es la cuestión. Tenía que ser así. Que te cruces, que te cruces y que hagas así, te diga mira, ahí debería tener los juegos ahí dentro, ¿sabes? ¿Qué <risa> juego? Tengo triple size, you want, ¿no? que, que, Pero claro, esto de, de, de, de que lleve años, por ejemplo esto que está haciendo Camouflage, de uno o dos años, ¿para qué visor va a salir, no? Tú una consola cuando te la compras, una consola tradicional normalmente lo hacen para esa consola, ¿no? para esa generación no. puede ocurrir aquí que a lo mejor es verdad que sacan para Quest 3 y también sacan para Quest 2 o que salga como Resident Evil 4 y que oficialmente no funciona en Quest 1 ¿no? o sea, sacan para sí. <risa> o sea, para Quest 3 y no para 2 problema de esto, el ecosistema se ha abierto está a pico 4 si compras Camouflage, compras Twisted, compras todo lo que estás comprando lo vas a sacar exclusivamente para ti todo esto van a ser exclusivos de Oculus. Todos los que estáis comprando Pico, que esto no es una amenaza, que esto, pero que esto ya lo tenéis que haber pensado antes. Todos los juegos que van a seguir de Oculus de aquí a, a 3, 4, 5 años mínimo van a ser exclusivos de ellos. Luego veremos si Pico saca un revive o si Pico saca un algo, ¿no?, para poder jugar a los pues juegos. Sí, no sé, algo. Pues hay, sí, hay, hay, hay, cierta, hay cierta información sobre eso este fin de semana, ¿eh? Claro, por eso, que, que, hay, que, que tienes que... Pico va a tener o, o, o, que ponerse cierto, mucho ¿no? las velas, porque no... A ver, todo... Pico, ahora mismo en la tienda de Cuesta hay 400 y poco juegos. En la tienda de Pico hay 200 pero se están, es que todas las semanas se estrenan 3, 4, 5 o 7 O sea, todo todo lo que no sea de Oculus Studios Va a llegar prácticamente a pico, eso es seguro Sí, pero si más que está metiendo que la está detrás a paradas Es Oculus, o sea, Meta está diciendo no. Queremos jugadores, queremos jugadores a y, hacer y, para TikTok, está metiendo, y TikTok está metiendo dinero a paladas no, no sabemos que ha comprado Baidan claro. o sea ByteDance no sabemos si ha comprado otros estudios y cuidado que luego aquí te puede llegar la bueno espada... Baidan la matriz tiene estudios de videojuegos también ellos que... y, y, de, bueno. y de momento ya tiene un exclusivo de Ubisoft Just Dance para 2023 claro es que si, si Ubisoft de repente se empieza a, se empieza... ¿Te imaginas que Pico a lo mejor... compre... Con Pín Pín tira, desarrollo. Tira. Claro. Bueno, se va a llegar a un punto que no queríamos ninguno y que se ve Xbox PlayStation Xbox PlayStation, eso PlayStation es, es, de Xbox. Va a ser. pico mis exclusivos, la verdad, la verdad, mis exclusivos, y eso que Sony está abriendo, pero bueno, eh, lo que pasa es que ha llegado una cosa buena también para Oculus, mal para Pico, y es que Oculus se ha sentado en la mesa, ya han hecho una fiesta con Microsoft. Y Microsoft es Xbox, y Xbox tiene también otros estudios. Entonces, en un momento dado, si ahí hay, hay buena empatía y no van a sacar juegos para un visor de Microsoft que no lo tiene, pues a lo mejor ahí de ahí vienen esas alianzas. O sea, que se está empezando a vislumbrar cómo se va a romper el ecosistema <ríe> Yo de la no VR. Haría, no, no me haría muchas ilusiones porque tuvimos la puesto antes, Oscar, 2015. ¿Y qué pasó hasta hoy? Nada. <ríe> Pero porque qué no? Y ahora viene Apple y ahora viene Apple es que, es que puedes encontrarte ya juegos o estudios que solo hagan juegos para un determinado visor aunque todos sí, tengan sí, XR2 ¿eh? o XR3 o XR lo que sea la clave de, de esto que es que he estado leyendo en Reddit este fin de semana es OpenXR que todo que todo se programe teniendo en cuenta el estándar OpenXR y que sea facilísimo portar de una, de una plataforma a otra Siempre y cuando no tengas firmado, que como lo hagas pues... por supuesto, una exclusividad temporal de un año, de cinco o de toda la vida. Claro, claro, como los... Pero lo, lo que es cierto Pero... también es que en la CONE. ¿eh? Perdona, diga vida. Que, que si incluso Sony se ha lanzado a, a llevar sus juegos a PC, porque al final los juegos son carísimos de producir, y necesitas que lleguen a más jugadores, siendo tan de nicho todavía la VR. El tema de las exclusividades, si queremos juegos triple A o doble A o doble B, que se lo piensen, que se lo piensen, porque bueno. quedan un poco en tierra de nadie. Bueno. Sí, pero tampoco son tantos, porque mira por ejemplo con Vertical Robot, ¿no? eh, Oculus como nos dijeron, nos dijo Vertical, nos dijo Norman y Eñaki el otro día, que hubo apoyo de Oculus financiero, no, pero eso no, no les limitó a que incluso saliera a la vez en PC y no solo en Rift sino en la tienda de Steam también, o sea en Steam depende que, de los depende de los, las de los acuerdos, harlas, claro, ¿no? los exactamente sí, sí, sí, ¿hablamos sí, de juegos? sí, sí, sí sí pon el trailer de Iron Man y bueno, esto, esto es bueno el a... trailer no, de Iron Man no. <risa> el teaser de Iron Man. Ah, <risa> Man que esa es una de las cosas bueno. hubo quien dijo, ¿cómo es posible que el juego salga el 30 de noviembre? ¿No? Entonces, esto, un comentario que había en Reddit que respondía Mike Doran, que es el productor ejecutivo de Cruz Studios Dice, ¿cómo es posible que no se haya mostrado un gameplay si el juego va a salir ya en tres semanas? Y le respondía él simplemente Mortucon, o sea, más por desvelar, ¿no? O sea, más próximamente. Pues a ver, lo único que ha enseñado del juego gameplay son las imágenes que has puesto tú, Oscar. Eso es lo único que hemos visto. Bueno, porque pero esto pero lo. Sí os podemos poner las otras imágenes, las imágenes de el tráiler okay. de, sí. de PSVR sí el tráiler de PSVR que yo no sé si será lo mismo tiene pinta de que sea un port no porque ya que lo has hecho pues no no es el juego tal cual sí, sí así es el juego tal cual de verdad o sea es un port lo normal es que sea el juego igual <risas> Pues yo pensaba que no era un port yo no, port. no vamos yo no creo que haya mucho sacrificio de llevar un juego de PlayStation VR, de este juego, a que nada por Más que nada por fases como la de shanghai que era bastante pocha en PlayStation VR. El diamante en bruto Pero que nos ha que... vendido era esto. Un por de hace dos años. Sí, exacto. Pues, pues con, con genial. Con... Y tú estabas excitado, Gaby. Tú un juegazo, un juegazo, un juegazo. Juego Bueno, sí, sí, sí. Iron Man VR es un juegazo. Y por cierto, con doblaje en español, con voces en español, señores. Con voces en español. Este sí, juego creo, es súper divertido. Y si el lío de cables de PlayStation VR, yo estoy deseando volver a jugar en Quest 2. Pues. Eh, vale. Yo no pensaba que era otra cosa. No sé, lo había entendido más. Vale, pues nada. Iron Man. ¿Quién lo iba a esperar? Pues nada. No sé. Pues para mí fue un sorpresón. Un juego que era exclusivo de PlayStation VR de repente ver, aparece en meta. A mí me sorprende también. Y, y no solo que salga sino que compren la camuflaje también. Porque yo pensaba que el título que estaban haciendo me pensaba que iba a ser para PlayStation VR 2. ¿Te acuerdas que lo hablábamos en programas de antes del verano? Que, que, que eso. que Pensábamos que sería para, para PlayStation VR 2. Que era lo lógico porque habían estado... Eso, con Iron Man y tal. Pero es verdad que, que ellos mismos dicen que, que creen que con Meta... O sea, precisamente dicen, a lo largo del año pasado me convencí de que formar parte de Meta nos permite comprometernos plenamente con nuestras ambiciones de RUV a largo plazo y que nuestros valores de creación de juegos de alta calidad y significativos se alinean perfectamente con los valores de nuestros nuevos colegas de Meta. Eso le dice Ryan Peyton, que es el, el fundador y director de Camuflaje. Es un, poco, es un poco irónico que un juego Marvel Iron Man VR de PlayStation VR, ahora mismo con la información que tenemos oficialmente, no se va a poder jugar con PlayStation VR 2 y lo vas a poder jugar con Quest. <risa> ya, yo, precisamente yo no me lo he pasado, no me lo he pasado. Y estaba esperando en su momento, pensé, dije, ya me lo pasaré con PlayStation VR 2. <risa> Oye, que, que, no, que no te dice nada que, que, que sea uno de esos que también actualicen, ¿no? Porque la puede tener acuerdo con Sony también. De, de, de, de, de, aquí, aquí en la noticia dicen que, que eso, que están de Devor One ayudando en el port y también Sony es quien ha autorizado que eso ocurra. Vale. Bueno, bien, bien. Yo, para mí, pues bien. Me esperaba ver tantas cosas, tantas, tantas cosas tenía. Claro, pero eso pasa por los pajaritos en la cabeza, que me dice mi chica. Dice, eso te pasa por tener expectativas. Pero de verdad, con todos los showcase y con Ed que llevamos de todas las empresas, porque vais siempre con expectativas altas, si luego ninguno, ni de Nintendo, ni de Sony, ni de Xbox, os da lo que queréis. Pero ninguno. Llevamos 2022 con un montón de showcase y todos son decepción tras decepción. Pero vamos, todos, pues... todos queréis... ¿Todos queréis el Breath of the Wild 2? ¿Todos queréis el Bayonetta 4? ¿El Metro 5, <risa> Nunca lo dan? ¿Queremos el Assassin's Creed R? Hay un, evento, hay un evento especial de Ubisoft sobre los 5 o 7 juegos de la saga Assassin's Creed que van a anunciar y no sale el DVR, tampoco ha salido en esta conet. Siempre buscamos pero, pero no, por, por, porque somos, porque somos seres finitos, porque, porque yo como la caracha, saca, saca la lata de Hyde. Naz... Saca la lata de Hyde. Ah. Nasco, creo, o sea, crezco, me reproduzco y mu y muero, moriré. Y quiero verlo antes de morirme que quiero verlo antes de morirme, no, por eso tengo expectativas, porque, porque lo que no quiero es llegar a la residencia con, con 95 años y si Dios quiere, y, y no ver un carajo ahí estar tirado ahí con un trapo y, y, y que me digan ha salido ha salido las QS 4 con... con eh, ¿Cuatro? Ha, claro, han salido las QS 4 y además eh, yo que sé, yo que sé ha salido MEDA o FONOR 3 la gente pregunta en el chat: ¿Y habrá un showcase de meta con juegos este año? No, habrá otro en abril, como la Yo el año que viene. Año. Sí. Que no tienen juegos para anunciar, que no. Vale, que como no. El, como el, ya está, ya, está, el pescado está ya vendido. A partido. Día a día. Pero a lo mejor Juego. hay solo una cosa: todos estos todo estudios que están ahí a piñón, en teoría, todos los que han comprado, me refiero, a lo mejor. Quieren prepararse para que Quest 3 sea una fiesta cuando lo anuncien, ¿no? Y no dejar detrás Quest 2 y también tengan soporte. El Brad Sandy va a jugar a todo antes que nadie y nos va y nos va a destrozar todas las todas. Así que, bueno, hasta que no lo diga él. ¿Qué más hacemos? Bueno, pasamos ya a lo más leído de la comunidad, porque llevamos dos horas de programa, así como el que no quiere las cosas. Edu está preguntando que cuánto queda el programa, más o menos. ¿Qué Se está de... meando. Eh, qué fase del programa? Pues estamos entre la cena en el final. y en los postres. Estamos ahí. Ya hemos pedido los postres y nos los van a traer. Luego hay que pagar la cuenta. El, el, el chupito. El chupito. Los postres. Lo más leído en la comunidad ha sido. Venga, Gaby, dilo que ya que has venido tú. Venga, lo más leído. Quest Pro a la venta el 25 de octubre por 1.800 euros. Meta Quest 3 se lanzaría a finales de 2023 y su ah, precio será altísimo, solo entre 300 o 500 Mayor. dólares Mayor. y que se han filtrado unos documentos internos señalando que Horizon Worlds no es atractivo ni para los propios empleados de Meta. Lo más leído es lo más optimista de la web. ¿Eh? Joder, es que vaya, entres en el foro que entres, de esos entres en el hilo que ese, sales disparado de allí. Bien, y el comentario más destacado de esta semana ha sido... El comentario es el de Efe Guillotín. Vale, ya voy pillando el enfoque en el trabajo de oficina sobre el espacial. ¿Eh? Sí, lo hemos hablado antes. Lo antes. Eh, pues nada, hasta aquí, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Yo tenía uh, para despedirnos, <risa> sí no, no, para despedirnos, a ver si lo encuentro, porque quería poner. Ah, mira, mira, es que me ha, me ha parecido maravilloso. Me ha parecido maravilloso. Le han metido una AIA. ¿Cuál es el, la evolución? del ser humano. ¿Cómo la ve él? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, Gaby? No no, eh, no. Vale. no, no. Creo que no. Vale, pues empezamos no. como un mono. Empezamos como un mono. Y ahora somos hombres. Australopithecus, o lo que sea. Estamos... Ahora somos Assassin's Creed. Tenemos... Assassin's Creed UF. Assassin. Llega el móvil. Nos volvemos idiotas. Nos volvemos máquinas. La máquina sigue volviéndose. Provocó. Cada vez más máquinas. Empezamos Terminente. a perder la humanidad. La humanidad es, ya no sé, somos completamente máquinas, las máquinas no necesitan facciones, no necesitamos ya absolutamente nada, pero nos volvemos ahí medio rarunos y al final nos vamos convirtiendo en tubos de una máquina, perdemos absolutamente todo y, for y formamos parte de una máquina porque ¿quién nos ha dicho a nosotros que tenemos que ser humanos? Sí. El transhumanismo somos es volverse una, una tubería. Somos una simulación. Somos la simulación y formaremos parte de la máquina matriz. Y ya nos dará igual todo, porque es la única manera de poder viajar a sitios donde no podemos viajar. Es no, no tener cuerpo humano. Bueno, pues estos, ¿ves? Estos no están pendientes de si salen las Quest 3, 4 o 5. Porque ya formas parte de la máquina. Ya eres tú las Quest. ¿Eh? Qué bonito. Bueno, pues así así terminamos el programa de hoy una fumada donde la haya Porque ya que somos aquí unos cuantos 128, pues oye, os lleváis de aquí eso, si habéis entrado nuevos a este programa esto es lo que es, esta es la tónica general dos horas de programa, ladrillazo y terminar con una cosa que te deja ya loco ¿Eh? eso, eso, eso es lo que... no, debería ser lo normal, pero bueno a ver, lo ves bueno, mucha gente, eh, o sea, muchas gracias A todos los que habéis habéis eh, suscrito No sé qué se hace en YouTube Dar la campana, no sé lo que habéis hecho Pero hay algunos más, Rubén López Oscar, suscribirse. Suscribirse, perdón, suscribirse Bueno, muchas gracias a Gaby Por pasarte por aquí un domingo Aquí estamos Muchas gracias Ramón Muchas gracias Oscar Ahí está nos vemos el martes. Seguramente hablemos de hardware o de algo, porque probaremos en plan express, express de verdad. O sea, si es de más de media, o sea, si es más de media hora, le vamos a decir. lo Me que hizo gracia a lo del Transiberiano que decían por el chat el otro día. <risa> <Qué> desgraciados, <risa> desgraciados. Bueno, pues sí. Aquí intentaremos hacerlo corto y si no, pues ya Y el jueves jugaréis algo, Gaby y tú, ¿no? Es lo que tengo en mente. life 1 si, si ¿Sí? no no equivocamos Probablemente. Bueno, pues ese es, ese es el plan. Y a lo largo de esta semana, no sé si el miércoles o el martes, publicaremos el vídeo con el fisioterapeuta de... Y el eh, análisis de pico española, 4. Y el análisis de pico 4 que lo termino. ¿Vale? Que es que es imposible, que hay familia. ¿no? <risa> bueno, un abrazo a todos, nos vemos de aquí a unos días y nada, a vivir y a poneros el visor Hasta y luego. a jugar. A lo que sea, pero que sea virtual Eso. Hasta, luego, hasta luego, Robiano <risa> Hasta luego